¡Chan, chan, chan! Esto es diferente a lo que iban a esperar porque no es la tulpa de la medianoche. Estamos en Pajareando, que es lo que corresponde a los lunes. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a otro ratito más en donde vamos a andar pendejeando. junto con ustedes durante una horita. Bienvenidos sean a esta eh, iniciativa de la tía Clau que es eh, para desestresarnos un poquito y como para convivir un poquito más con ustedes y ya, la, la, la, la, es platicar un, un ratito con ustedes sobre temas varios, sobre el tema que sea, en un espacio de una hora, que es lo que va a durar esta chacharita. Y andamos estrenando, porque la, la vez eh, pasada cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer esto aquí en el, en el programita, este topedorro. Tengo que andar ah, es pedorro. <risa> el programa. Sáquese... El el Streamlabs, obvies... Ah... Este okay. programa, no es una aplicación, es un programa... Eh, que hacerla es Hacerla de pedo es mi pasión... Sí, sí lo que estoy viendo, hacerla de pedo es pasión... Sí, sí. Este, En este pinche programa pedorro donde normalmente ando haciendo los ajustes... Eh, tengo que ponerle un fondo, tengo que ponerle varias pendejaditas más... Entonces tuve que uh, adecuar un poquito no lo que de por sí teníamos de fondo... Y si se acuerdan era un, un fondito hecho increíblemente rápido... Y ahorita ya se va a hacer más bonito, también se va a cambiar toda la estética de Memorias de un Nahual. Y más cositas así para que a ustedes se les haga todo bonito, lindo y guapachoso. Pero, bueno, no, no voy a eh, proseguir más, no sin antes presentarles a quien ya se dieron cuenta que está respondiéndoles los mensajitos a todos ustedes, con ustedes. Y para hacer que se trabe porque está respondiendo cosas, la tía Clau. Hola bebés, ¿cómo están? Ya los había extrañado. Una disculpa por no haber estado el día viernes. Y aparte porque el internet era malísimo Y... Sí invité a, mis a mi mamá, le dije Le dije, oye mamá, ¿quieres participar en este pedo De historias de terror Y todo ese, puebl ese pueblo, ¿eh? Y todo ese pedo, <risa> es que mi mamá vivió Pues en pueblo, o sea, ella creció en pueblo O sea, y pues este A ella sí le tocaron las historias Del, del abuelo que, que Estaban bien chidas Y me dijo, sí, sí, no hay pedo, pero ese día Hubo mucho vino blanco Y vino tinto y... <risa> Y acabamos muy mal. No, nah, no acabamos mal, simplemente andábamos muy, muy contentas, porque este, fuimos a ver a mi hermana y, y ya, o sea... De todas para, maneras... Se, se para distraernos un el, rato. El primer día, si no me recuerdo, el viernes, que no estuviste, me iba a aventar sin problemas la eh, la clásica, ¿no? La de Memorización igual pero el, el dilemita con todo esto fue de que eh, desde las 5 de la tarde se estuvo yendo la luz y... Regresó supongo que por ahí de las 6, 7 de la mañana. Entonces, digo, se fue la luz, se fue el internet. Entonces no tuve tiempo de pues, streamear y lo que streameé fue como 10 minutitos, 10, 15 minutitos. Ah, uh, que se volviera a caer? Supongo. No, eh, lo hice con mis datos. Ah, ok. okay. Entonces eh, en ese ratito me aventé con datos para hacer la, la chacharita esta, pero pues ni pedo, no se pudo. Y pues se suponía que íbamos a tener a la tía de Clau en llamada. Pero después simplemente le intenté llamar por teléfono y ni siquiera se, se escuchaba lo que decía, se recortaba la señal donde estaba, sí, estaba horrenda. Sí, estaba muy mal la señal y hagan de cuenta que, este, como el cableado ya es por debajo del suelo, este, ya tiene que ser satelital los servicios que contraten en casa, en esa casa. Entonces, así como de güey, no, no hay nada. O sea, y el que hay es bastante malo. Sí. Entonces eh, es una, una, ¿cómo podría decirse? Sí, o sea, que es así como de, ah, lo único que hay es bastante malo, y si quiero contratar otra cosa, no puedo porque no hay, y es, es así como de, si lo contratas va a ser malo, al fin y al cabo vas a pagar algo malísimo. A, a mí me lo explicaba fácil, hay chile y verga y chile ya se acabó, güey. Ah, muy mal. Sí, a mí sí me, me, me daban esas opciones horrendas en, cuando se ha chambeando así, de, güey, tenemos que hacer esas pendejadas y pues la otra ya no se pudo. Pero muchas gracias a la gentecita que está conectando apenas. Eh, esperemos les, les, les agrade todo esto. Eh, uh, me llegaron muchos mensajes, inclusive alguno de ellos me llegó un mensaje felicitándome. Hace rato por lo de la agüita de Tlacote. Okay. Que, que estuvo explicando qué diablos es el la agüita de Tlacote. Yo, eh, Cosa que también me tuviese que explicar a mí porque sí, no, no, no es, sabía. No, no es una frase muy común que se diga actualmente. Pero um, supongo que se debe decir más en Querétaro o una madre así. Eh, el asunto es de que... <coughs> Soy una... Ah, ahí está, ya, ya... llegaste chingando la madre temprano. ¿Cómo estás, Rabio? Hola. Qué bien, chingas. Saludando a la banda, ¿sí sí? <risa> bueno, sí? Eh, el asunto de todo esto resulta o destaca en que soy un gran cúmulo de conocimiento... Eh, no, no decir conocimiento basura, sino conocimiento más inútil, en eh, donde me sé un chingo de historias de muchos otros sitios, y resultó que alguien por acá dijo, no, pues es como en La Huita de Tlacote, o no me acuerdo cuál fue el contexto. Uh, y pues empecé a redactarlo. La verdad, a mí me gusta contarles varias pendejadas, ¿no? De, no solamente de terror, sino de cosas en general. Y yeah, yeah, yeah, yeah. Este, cuando yo les empecé como a escribir esas cosas, no tenía más o menos la idea de que les fuera a gustar tanto. Realmente, muchas veces, algunas publicaciones que hago, que realizo, eh, se me hace extraño que la misma gente les agrade andarlas leyendo cuando... No falta que salga un baboso diciendo Mucho texto, JPG, o mucho texto Carita, eh, El Yoda Ajá, o una pinche imagen todo, toda ñanga Y de, de mucho texto Y, eh, Ya La cosa es Oye. de que... Sí. <ríe> Estás madreando el gato <risa> No, lo estoy haciendo así ah. Bueno, con él sí puedo Porque tiene cabecita, contigo no puedo Porque pues, tienes cabezota okay. Sin sí, albor <risa> Este, ya se me fue lo que lo quiero decir. Perdóname, este, no, que no. a la gente le gusta que le cuentes historias a pesar de que haya mucho te texto de por medio. Uh, sí, lo más seguro es que deba haber, no he revisado los comentarios, lo más seguro es que deba haber eh, alguien que, ¿por qué hueles el micrófono, Blackie? Porque huele <risa> raro, tal vez. Es que tengo a Blackie en las piernas, perdón. Este... Sí, debe haber un güey que diga mucho texto y estoy totalmente seguro que es. si quieren bulearlo al final del episodio, adelante pueden hacerlo Y se me ha hecho siempre raro, ¿no? Al momento de que les cuento varias cosas, les cuento algunas historias, les cuento algunas anécdotas, les cuento varios detallitos así Que eh, cuando es escrito pues es un chingo, ¿no? Cuando lo hablamos pues, puedo pasarme horas platicándole, ¿no? De, de, de varias tradiciones, de cómo se dan, de cómo se, se va hilvanando eh, cada una de las pendejaditas que se, se suceden en el territorio nacional y les llama la atención siempre, pero es una de las cuestas que siempre me ha dado curiosidad porque mucha gente sí se aguanta a leer un chingo de cosas. Yo veo una publicación de 10 renglones y digo, ya, ya la chingada, y me continúo, pero no siempre, sino sobre todo porque estoy trabajando, alguna cuestión así, me distraigo un poquito y me pendejo mucho más, pero no es hasta que de verdad eh, vi que de verdad sí le ponen atención a las babosadas que yo digo y me sorprende un chingo, porque si es una constante, es, es común el, el que... Estando con gente, ¿no? Familia, personas Me saquen temas así, por ejemplo, tu mamá, ¿no? Uh -huh. De repente está platicando conmigo y de repente ¡Ah, oh, sí! Ese es cuando estaban los tres haces Y así de ¡Ah, sí, a huevo! Los tres haces, los tecolines, los estos Y se saca de pedo, este pendejo, ¿por qué sabe esos, este, esos nombres de grupos, de bandas y todo eso? Eh, tengo una cantidad de conocimiento absurdo de temas muy pendejos Pero me llama la atención porque no se me acaba como el tema de conversación en general Sí, de hecho, le está, estábamos hablando que mi sobrino Pollito y tú se podrían llevar una plática larga y, y apostaríamos por quién se queda callado primero. Pollo. Fácil. Es que no, no le gusta estar callado. Y ese día, espérense, no he acabado, porque sí, estaba, nos estaba contando algo y queríamos hablar y no nos dejaba. 33 años de experiencia y más los, eh, toda la cantidad de babosadas que he aprendido y me han dicho, créeme, y si eso chingo de tiempo que nos hemos pasado hablando, en una ocasión. ¿Acaso lo estás retando? Pues sí, sin pedos, como viejita de, de echándose su rosario, como Eminem, ah, soltando acá. Mañana le digo a mi hermana que, que haya puesto aquí. Va, este, entonces hay, hay cosas que simplemente me gusta contarles, eh, y sale de todo, o sea, desde, desde el tema súper pendejo, que pones cualquier tema, y ya te ando, te ando soltando alguna anécdota. Antes me... me me, me, no me criticaban, sino al contrario Me decían, güey, es que resaltas mucho Oaxaca wey. Y decían, Pues si sí, no mames, Oaxaca Tiene un chingo de idiotezas que te puedes encontrar Tanto buenas eh, En el sentido muy, muy raro Que se comporta la población Porque me gusta un chingo cómo lo hacen Otras cosas que de verdad son muy solemnes Son muy bonitas Otras que efectivamente son bonitas Ahí tienen cosas súper extrañas ella. Y, y en cada lado, entonces cada vez que voy a algún lugar siempre me pregunto por cosas, siempre todo eso para las personas que nos han topado en algunas convenciones. Siempre ando preguntándoles cosas así de, oye, sé que tú eres de por acá, o siempre les pregunto, ¿eres de por acá? Ah, perfecto, excelente. Dime dónde comprar estas cosas, dime dónde encontrar estas chacharitas, dónde se come rico. No, no, que sea un restaurante, no sea pinche tox, no, una madre así. No, no, no. Dónde se come rico algo típico de acá, no importa que sea en la pinche calle, no importa que sea todo eso. Y nos hemos encontrado con grandes cosas súper chidas. Ahorita que estaba escuchando hace unos momentos una canción que se llama Pelea de Gallos, es de Aguascalientes. Eh, es un, una de las canciones más icónicas de Aguascalientes sí, Por ejemplo, una de las cosas que se me hizo es rarísimo Y de hecho, en una ocasión fuimos okay. No sé si te acuerdas Que en Aguascalientes es el único lugar En la República Mexicana Que te venden bolillos con crema ah, ¿sí? En las tiendas Sí, sí, sí, te los preparan al momento Ajá, y te los preparan y todo ese desmadre Pero está bien curioso porque tú vas a la tienda Cualquier tienda que te encuentres allá en Aguascalientes Y eso está bien, bien chingón por si alguna vez llegan a ir A, a tierras hidrocálidas eh, pues aparte de ir al el, el, este, Si es que después, insisto Ya cuando la pandemia haya pasado Se da una vuelta por la Feria de San Marcos Del Merito Aguascalientes de eh, Hay muchos lugares, hay muchas tienditas que al momento de que tú llegas eh, Vas a encontrar que le están de Sabritas, que le están de Coca, que le están de eh, Todas esas madres, pero vas a encontrar Un huequito en especial Un, un, un huequito en especial Donde tienen sus bolillos hasta la, Partidos a la mitad, todo eso Con crema, con jamón y con un chile ¿Por okay. Porque es de ley esa madre y está súper chido. Eh, está, está bien curiosa esa ahí en, en Aguascachondas. Lo ah, siento. Ah, gracias. Está bien chido ahí en Aguascachondas esto porque es el único lugar donde yo he encontrado esto. Y de hecho en una ocasión, y se me hizo bien raro, haciéndonos eh, a un ladito de, de Aguascalientes, en, si no mal recuerdo, Guadalajara, en una ocasión fui a Guadalajara y había un Oxo. Y jamás, jamás en la vida, y creo que no sé si es que por lares del Estado de México, si por lares chilangos, si en Puebla, si en Oaxaca y todo eso, sean de verdad muy poco cordiales, pero fue el primer estado donde de repente me encontré a alguien y me abrió la puerta del Oxxo y dije, ah, no mames, qué servicio. Lo que yo no sabía era que era una persona que me estaba pidiendo dinero simplemente por abrir la puerta. Ok. Pero sí, hasta la... Hasta la fecha eh, me sigo pensando así como que, ah, no mames, me quedé con la, con la jeta del meme de, ah, qué, qué agradable sujeto, porque estaba ahí, o sea, el sujeto se veía menos malandro que yo, y nada más estaba paradito en la puerta, voy llegando, me abre la puerta y digo, ay, no mames, qué elegancia la de Francia, no mames, ya que me meto, este, compro las chingaderas y voy saliendo, y también me la vuelvo a abrir, y digo, oh, chido. Y pues el güey como que se me quedó viendo así con que... Ah, no, y este, mi modera, eh, perro. Este güey está más jodido que yo. No, llégale, güey. <risa> Alguien pregunta que qué hemos probado de San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Las guacamayas. Que no son guacamayas. Son lechuzas. Lechuzas. ¿Lechuzas? Esa madre. ¡Oh, joder! Es un pinche... <risa> pollo, ¿no? Se me va el pedo, eh, en una ocasión, uno, unos copas de por allá, uno se los... es verde, el otro es blanco, café, se me va el pedo, eh, estando por allá, eh, nos dijeron, oigan, eh, vamos a ir a, a las, ¿a las qué? A las lechuzas, no, no quiero cagarla, vamos a ir a las lechuzas y yo sé, a la verga, ok, pues vamos a comer, se chingaría el pinche Harry Potter, por cierto, Hedwig, jamás lo dijeron, pero Hedwig era hembra, sí. este, al momento de llegar para allá, así como que no mames, vamos a comer un pinche pollito asado, jamás me he tocado esto de su madre, vamos a ver qué tal. Y llegamos y es básicamente un, un taco al pastor grandote con tortilla de harina, que curiosamente también para todo el norte del país, y de verdad para todo el norte del país, y por norte me estoy hablando de que arriba de San Luis Potosí para allá, les emputa de sobremanera que les digan, ¿quieres tortilla de harina y que sea de tía Rosa?, les encabrona, sí, dice no mames esa chingadera que hay y todo eso, sobre todo porque les encanta andar haciendo burritos, cosa que no hacemos para acá, burritos, chimichangas, todas esas madres que llevan tortilla de harina, más para bajito, solamente consumimos gran parte o en su mayoría, la mayor parte de nosotros consumimos tortilla de harina, digo tortilla de maíz, perdón. Y más para el norte es mucha más tortilla de harina en comparación con lo que comemos en la parte de acá. Entonces siempre se me ha hecho curioso no esa, esas cositas, porque te vas de aquel lado, y gran parte de sus platillos, gran parte de su gastronomía se la se la jalan. Este a, a esa parte de todo, todo tiene que ser con tortilla de. De, este, de harina, como cuando fuimos a los tacos perrones, no, ¿serán tacos perrones? Sí, sí. En La Paz. Si sí, no mal recuerdo... los la paz te llevo en mi corazón. Fuimos a, a La Paz, eh, nos, nos invitaron por allá a estar en un evento, estuvimos, una, una delicia estar realmente por allá. Nos llevaron a unos, eh, justamente cerca del frente del malecón, ¿no? habían unos tacos uh -huh. que estaban comiendo, ¿no? sí. unos tacos de Ay. pescado, de, este, de, de camarón, camarón, de... Uh, les ponías un col, chingo. con su verdurita. Ajá, son, son tacos Todo muy norteños. Son pinche rico. Son tacos norteños porque a diferencia de la parte de abajo del país te dan un pinche taco de camarón y pues no sabes qué chingados es y acá te lo dan para que lo adornes, güey. o sea, te le podías poner cuanta madre, y había una una barrita ahí ¿no, donde le podías poner uh -huh. lo que quisieras, qué Pepinos. rajas, qué pe, pepino, que eh, asomo que cualquier otra chingada. Pero um, estaba muy rica y precisamente ahí en la noche nos dijeron vamos a los tacos perrones. Ajá. Uh -huh. Y fuimos y todas las cosas Absolutamente todas las cosas eh, Llevan tortilla de harina uh -huh. Y de hecho ahí salió una anécdota muy cagada de un, un truco que hice Simplemente con un intercambio de dedos Y que la clown no se dio odio, cuenta Te odio, te odio Desgraciado, te odio okay. que Salió corriendo el gordito sí. ah, Por cierto, alguien está diciendo que aún no llega su paquete ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? Tarda de dos a tres semanas Dep Si de verdad el servicio está muy muy lento pues Se va a tardar hasta un mes Sí, depende mucho del servicio postal mexicano Sobre todo trata de buscarlo Con tu número de rastreo En, la, uh -huh. en el portal de correos de México eso depende mucho, mucho, mucho No de nosotros, sino directamente de, de Correos de México De cómo esté la situación, de las chacharas que estén mandando Todo eso dependerá mucho de ellos Pero a continúa Ah, bueno, es que todos estaban diciendo No, es que este chile, esta salsa Está muy picante, nadie ¿no la aguanta con, no? Contexto Después de que fue el evento Nos dijeron, vamos a llevarlos a comer los tacos perrones Y ya nos sentamos con todo el staff Estaba de aquel ladito, nos pusieron en el medio Y fueron poniendo salsas en la mesa fueron poniendo chingo de salsas en la mesa y pedimos, preguntamos, ¿no? Éramos nuevos directamente allá, preguntamos qué, cuál es lo, lo, lo chingón de acá, qué es lo que, lo que está sabroso, ya nos dijeron qué. Y eh, la tía Clau come eh, algunas cosas con picante. Yo eh, realmente por cuestiones de gastritis no como nada que tenga picante. O últimamente sí le he estado entrando dos que tres cositas, pero muy lejos. Sí, muy uh -huh. tranquilas. Entonces, cuando me dicen de verdad, esa chingadera pica, y para la gente que nos está escuchando de fuera de México, nosotros cuando decimos no pica, significa que a huevo pica, pero para nosotros es un límite de picor que es aceptable. Jamás eh, vamos a decirte que una cosa que de verdad esté picando, es de verdad no la comas. Si te decimos, esta madre pica o pica un chingo, no la comas. Prefiere eh, ponerle o Si sea, acaso unas cuantas gotitas, no le vacíes medio pinche este frasquito. Pero bueno, en, en ese momento dejaron eh, una salsa que de verdad no tenía etiqueta, no tenía nada de referencia. Solo era salsa. Era una salsa que venía. Verde, ¿no? Eh, no era amarilla, blanca, amarilla. Era blanca, amarilla, una cosa así. Pero estaba en un, en un este botecito de. medio transparente. Uh -huh. De. katsu um, de de, Era de catsup ¿Era eh? de katsu Sí. Okay. Porque se lograba ver. Y yo cuando la agarro. Dos o tres miembros del staff me ven y dicen: No te chingues eso. Esa madre pica un chingo. Y yo, así de, ¡ah! Y ahora sí, va la tía Clau. Ok, el vato este hace la finta de que se, se comió, bueno, probó la salsa y dice: No, no pica y todas, no mames, ¿cómo la aguantaste? La chingada y todo. Y yo le dije: Güey, tú tienes gastritis, y obviamente no la ibas a aguantar. A ver, presta para acá y ahí va la pendeja. A probar la pinche chingadera esa Y todos, no, no, no, no no lo hagas Y yo así de, pero no pica ¡Ah! Me ¡Estoy quemando! Y empecé a moquear Empecé a babiar Te echaste tu agua de un putazo Me eché mi agua de un putazo Empecé a llorar Y todavía como me estaba limpiando los mocos Pues, ¡san pendejo otra vez! Limpiándose los mocos con el dedo Que había agarrado la salsa Y, es y yo estaba enchilada del de de hocico y de las chatas. La cosa es de que cuando yo me serví, eh, <ríe> me sirvo un poco de salsa en el dedo índice y al momento de que hago la mímica de que voy a chupar, me chupo el dedo anular, que obviamente no tiene este no tiene salsa, y el otro pues simplemente le marré abajo de la mesa, así como que, ah, no mames, no pica. Y la tía Clau pues se lo creyó y estuvo todo encabronada, <ríe> llorando, todo eso. Pero de verdad sí estaba picosa. Sí. Por lo visto sí estaba muy, muy picosa. Y no te importó. <ríe> es que hay algunas Me cosas... sacrificaste No, pues, de verdad, no pensé que te... Fui la gamora tra... de... Tú fuiste Thanos, cabrón, ¿sabes? <ríe> Lléguenle a la salsa güey. Te, te aventé No, pero de verdad, yo no pensé que, que, que de verdad lo fueras a probar Exacto Por cierto, hay un libro muy bonito que nos obsequiaron en la parte de aquel lado Si tienen la oportunidad de adquirirlo, se llama Narraciones Saladas eh, Nos los obsequiaron allá en La Paz Es un libro que está bien bonito Tiene varias de las anécdotas, está ilustrado y está muy chido, si tienen la oportunidad de conseguirlo, consíganlo. No, no es el único lugar donde nos hemos topado con, este, con situaciones eh, así. Si no mal recuerdo, hemos tenido la fortuna de hacer un tour de Gordeo por eh, gran parte de la República Mexicana. Nada más que pues, no le hemos hecho a la mamada de andarle tomando foto a todo lo que andamos comiendo. Pero una de las cosas que eh, nos ha gustado más ha sido nada más y nada menos que en Chihuahua. ¡Chihuahua, te llevo en el corazón también! Sí, no, eh, en esa ocasión, eh, cuando fuimos a Chihuahua, nos, nos dijo el, el organizador, bueno, los organizadores, hablamos con ellos y nos dijeron, ¿quieren venir tantito antes? Y nosotros, ah, pues, con un... Sí, un, sí, sí, a huevo, un, nunca, nunca paseamos cuando vamos de viaje. Ajá, un, un, eh, un día... Eh, nada más para dar la vueltita, ¿no? Hay en Chihuahua y conocer más cositas y ellos fueron increíblemente amables, nos llevaron por todo donde, donde se pudiera, ¿no? También tomando en cuenta de que pues, estaban un poquito atareados, ¿no? Por, por el evento y todo eso. Y eh, ya media tarde que estaba haciendo, aparte de un chingo de calor, estaba haciendo hambrita y nos dicen, vamos a llevarte a un lugar especial y no es por dárselas a desear, mis queridos eh, amiguillos. Pero cuando llegamos a este sitio, no me acuerdo del nombre, tenemos que preguntarle a Johnny otra vez cómo, cómo se llama. Eh, a donde nos llevaron fue un burrito, pero tenía una serie de burritos diferentes que los eh, les ponían algunas cuantas salsas, algunas cuant eh, carnes asadas y ponerle chile chilaca, porque es como lo, lo clásico de allá, chile chilaca, que pues, es, es como la, la frasecilla común de gente de Chihuahua, de chile chilaca 80. Tenía ese tipo de chile, tenía todo eso, pero era un burrito. Que se llamaba Percherón, si no me recuerdo uh -huh. ¿Qué más tenía, te acuerdas? El mío, el que me enamoró Ajá. Estaba envuelto en tocino Carne como molida uh -huh. aparte uh -huh. de carne asada Sí, ¿Era eran asado? como dos o tres carnes diferentes Y... Ay, no me acuerdo Y tenía queso No sé, pero esa cosa estaba buena, no es por darse a desear Pero hagan cuenta, como si estuvieran agarrando con las manos, una coquita de 600, aprietas las manos, como de ese vuelo era más o menos el, el, el, el pinche burrito, estaba grandote la chingadera esa. Y, y no esa es vuelta... mamada, esa es lo único que le he tomado foto siendo comida y que lo tengo guardado. Sí, la... Para compartirlo. Si quieres, al rato, o, sea, o si puedes, compártelo en Twitter. Para ah, que la sí, gente lo vea. Al rato lo vea. se los comparto en Twitter. Pero no es por dárselas a desear, güey, pero sí te llenas la boca con esa madre, no, no, no, es esa cosa está fabulosa. Son de las cosas que más rico hemos probado y nos llevaron a engordar, porque todavía me acuerdo que fuimos, llegamos al evento y, y, y otro de los organizadores eh, me pidió un, un favorcillo por ahí, un dibujito, y de repente nos llegó con una pizza de bonles Uff, también. No, ya me sabía madre, tiene unas cosas súper chingonas. Que si regresaría Chihuahua a que me engordaran, pero claro pero que Pero por sí. su pollo que sí, Guadalajara por unas carnes Garibaldi, está pues, nos Uf, han pagado por ahí. También. Carnes Garibaldi es, eh, se supone que tiene el récord mundial de que te sirven más en chinga. Eh, no me acuerdo en qué sucursal tienen o está ahí el su, su, su eh, loguito y todo eso. De que es el lugar donde más rápido te sirven o te dan tu orden y la verdad está muy rico porque es carne en su jugo. Uf, eh, ya no me antojo, es que tengo años queriendo comer una carne una, en su jugo. Una, una carnita en su jugo para... Mientras me estoy nada más conteniendo con los frijoles que venden en el Walmart. Sí, eh, en el Walmart hay un... Vende, ah, porque no solamente es carne en su jugo, sino también te pueden poner frijoles, te pueden poner este algunas quesadillas, algunas quesadillas muy chiquitas, están muy feitas, esas, saludos, el LLM, fue lo que pidió ¿sabes? vez. Um, una agua de horchata también está, está rica pero los frijoles con los que hacen son frijoles con elote y tienen este manteca de cerdo entonces eso eh, donde están los, los frijoles del Walmart hay unos que precisamente se llaman así Garibaldi vienen en una lata amarilla uh -huh. o un, un así como los eh, frijoles Isadora igual pero son de son pequeños las presentaciones pero si tienen la oportunidad de verlo en el Walmart frijoles de estos de verdad pruébenlos y eh, póngalos ahí en un pinche sartén y nada más dejen que caiga todo eso como trae la misma manteca de cerdo mmm, chulada caros como la chinga pero vale mucho la pena hasta que de verdad si tienen la oportunidad de ir a Guadalajara e irse por una una carne en su jugo Uf, mmm, sí. ahí está muy rico sí, Ay, me, me acuerdo del señor de las semas de Tehuacán Ay, unas ah. semitas de ahí del centro de la comisión. Hem, ¿De dónde hemos ido? ¿A dónde te ha gustado comer? Es lo que estaba diciendo y no me dejaste terminar. Ah, perdón. En las semitas que hemos ido a comer ahí en Puebla. Que esas sí son comibles y están bien buenas y tienen salsita de. Ah, por la 11. El... Este chipotle con. Ah, en, en Escabeche. Allá Ajá. en la 11, eh, cerca del Paso Bravo, eh, en el Mercado de Sabores. Uh -huh. El Mercado de Sabores de allá de Puebla. Venden una C ahí dentro eh, de, de, del, del lugarcito, también están muy ricos esas madres, porque están de un muy buen tamaño, la tía Clara una se come la mitad de una de esas, yo me logro chingar una completa. No, una vez sí me comí una sí, completa, sí. ¿Fue cuando fuimos a la Ficomics? Ay, no sé, pero ese día tenía muchísimo hambre y no, hombre, sí me la comí toda. Sí, por cierto, Ficomics te extrañamos un chingo, tenemos ganas de, de regresar a Pueblita. No, pero ahí están muy ricas también esas y sí, está, están muy ricas. Nada más tengan mucho cuidado con la cebolla y con el pápalo. Eh, como persona que sabe los efectos de esas cosas, sí, se lo recomendamos mucho. Tengan mucho cuidado con, con, con esas. Ay, ay. ¿Sabes qué? También se me antojó. Ahí en Santa María las pinches quesadillas que estaban atrás. Santa María la Rivera. O sea, sí, pero ¿cuáles quesadillas? Las quesadillas que estaban enfrente del seguro. ¡Ah! Señor del Seguro lo extraño. Esas están bien buenas. ¿Quieren, quieren que la tía Clau ve, Llévenla de preferencia a un lugarcito como Playa del Carmen, como Cancún, como Mérida, y díganle, ¿quieres una marquesita? <risa> sí, sí la, quiero. Las marquesitas son las cositas que las, la, la, las, este, las probé al menos yo por primera vez. Estando en eh, Chetumal un, En una ocasión que nos llevaron Estaba con el quesabos de Shrek Este... Ese fue el nombre de él Pero estábamos chacoteando, estábamos ahí en el malecón Estábamos platicando de pendejada y media De este... se ese nombre por andar pensando en comida Pero de repente se nos acercan y digo No mames, ¿y en ese puesto de allá que venden? Porque siempre que vamos a pinche lugar nos dicen no pues ahí venden esas madres Nos, nos acercamos al puesto y le digo ¿Qué, qué, ¿Qué están vendiendo acá? Y dice, marquesitas Y yo así... <risa> ah, me, me dices como si yo supiera qué chingoso es eso, pero dime que es esa cosa que se ve rica. No es por dárselas a desear, pero Uf, se... la salsita. La, la, sí. la salsita de tamarinos, ¿no? Eh, allá afuera de, del, de, del hotel. En Playa del Carmen. Uf. Amigos, teníamos un, un Este, un puesto, este ¿cómo se llama? Ambulante de... ¿Qué vendía? También burritos, creo. Sí, ¿no? Eh, Ahí en, en Playa. Creo sí. que sí, eran burritos. Y tenía una salsa de tamarindo puta, así, le podría pedir matrimonio a esa pinche salsa. Y, y no me van a creer, pero esa vez llevé un topper con este ciruelas pasas, pues me las acabé y le dije, señor, no sea mala onda y véndame, véndame, este salsita de tamarindo, no soy de aquí, soy de la Ciudad de México, pero neta, su pinche salsa está bien sabrosa. Y, me, y, y ¿saben qué me dijo el don? Cámara. No te la vendo, te la regalo. Te la hermano. regalo, ten. Ay. Ajá, y me regaló un chingo de salsa y le dije, no mames, señor. Andale. Dios lo bendiga. Era, era Alfonso Obregón. <ríe> y eso que veníamos echando desmadre en el, en el avión de regreso. <ríe> y ese güey, tengo que cambiar la voz para que no me ande pidiendo autógrafos. <ríe> bueno, pregunta, que, ¿qué son las marquesitas? Son como crepas, pero este un poquito más duritas hechas rollito. Ah, doy cuenta que tiene más o menos bola. la textura como del barquillo de helado. Ándale. Pero el barquillo de el helado delgati, recién hecho Porque tienen una una planchita. Eh, normalmente, personas de Yucatán, personas de por allá, tienen su planchita que la tienen ahí con ya sea el carbón, ya sea con una estufita. Una pinche planchita que tiene ahí, parecida a una guaflera. A una entonces lo que hacen es una mezcla de eh, harina con agua con... Pero este, es como el doble de tamaño de que una guaflera normal. Sí, es, es grande esa madre. Es harina con agua, con vainilla, con otras cosas que le ventan la, la revuelven y la dejan el, este, caerse directamente sobre el recipiente. Cierran esa madre, le están dando de vueltas y una vez que se va calentando te preguntan de qué la vas a querer. Y hay muchas opciones, pero como las opciones más clásicas es de que eh, chocan mucho los sabores porque le ponen un queso. Ajá. Uh -huh. No me acuerdo qué ¿Cuál era el queso? Queso de bola. ¿Queso bola? ¿Así el se llama? Queso de bola. Queso de bola. Un, un queso que pues, literal es una bola, pero lo rayan y le van poniendo en esa parte de allá. Entonces, de, lo, no importa de lo que tú le pongas, que te gusta, que no sé, Nutella, de... De hecho, eh, la combinación como base es esa de Nutella con queso. Nutella con queso, cuando la van preparando, la van poniendo en la parte de allá, la van poniendo de ese ladito, se va... O en algunas ocasiones, bueno, cuando me entregaron a mí la Marquesita, esa madre se estaba derritiendo en mis pinches manos, me metió una pinche quemadera de manos... Pero la enrollan completa y te la dan así. Y no es como de unos 35 centímetros, más o menos. No, tampoco está tan grande. Sí, como chingados, ¿Está ¿no? Está así. ¿Cómo chingados, no? Mira. No, está así. Sí, a huevo. No. Sí, como chingados, ¿no? No está tan sí. grande, amor. Ponle unos... Unos 20. 25, 30 centímetros. No, Fácil. unos 20, 25. ¿Cómo chingados? Yo lo agarré así con la pinche mano y todo le salía esa madre. Ay, no es cierto. Está como por aquí así. Así. Así de este tamaño. Eh. Hey, depende supongo que dependerá mucho no, porque esas que decías son las bueno si eres un enano pues obviamente está del tamaño del universo eh, esas marquesitas ah. la, estás las hablando que... por mí porque soy un enano <risa> no mames no esas este son las que vendían en, en este en Santa María la Rivera en la esquina de uh, no me acuerdo cómo se llama esa calle pero topando casi eh, a llegar al parque donde mm. se puso la morra que nada más se puso como dos veces Ah, sí, pinche morra eh, Esas sí vendió marquesitas chiquititas Ajá. Pero aparte sí estaban las otras que estaban grandes uh -huh. Que por cierto en Oaxaca también ya empezaron Sí, mira, dicen unos 30 centímetros, 30, 40 centímetros Pues llévenme, yo quiero de eso Sí, no, no, no, no es por dárselas a desear Pero dos puños caída libre, casco este alemán Bien cabrón, esas están bien chingonas si tienen oportunidad de, de comer una marquesita de esas De verdad, uh -huh. pruébenlas, están muy pinche ricas y allá en Chetumal también me dieron... unas. Esas no sé, no no sabría decirles cómo, cuál es el nombre, pero son bolitas. Son, son, eh, son unas bolitas que te las daban para que las mascaras, pero te decían que no las mascaras de más porque te ibas a chingar la, los maxilares. No sé cómo se llamaban, eh, me invitaron a mí y al, a Alfonso, y era una sola bolsita y nos dieron. Dicen, no, no creo que te las acabes completas, nada más pruébalas. Y, y eran unas bolitas, dentro tiene una como semillita verde. Si es que alguien es de por allá y ustedes la saben este Díganme más o menos cómo está Mira, Las marquistas de Chetumal son de como de 40 centímetros Ay, la bebé. Ahí está Hasta estoy babeando, no mm. Dice, las de Oaxaca miden como 15 y están caras Dice Fabián Carlos Sí, me acuerdo que después de una convención, imagina Atrás de Santo Domingo, por donde está la, la Este Fue en Jueves Sí, no, en, en, por donde está la hemeroteca Este, fuimos a comernos una Y estábamos con la y todo eso. Las pedimos, estaban chiquillas, pero pues de aquí a que viajemos otra vez a, a, a tierras, este, de, del... Ay, voy a stormar, A tierras como Chatumá, a tierras como este, Yucatán y todo eso, pues va a estar difícil. Quieren también antojar a la tía Clau, no solamente con eso, y hablando de Oaxaca, y si tienen la oportunidad también ustedes de probar estas cosas deliciosas, de verdad, que tienen y que está dentro del repertorio de... Toda la comida eh, de verdad increíble que tiene Oaxaca, basándonos en líquidos, esa mugrita, esa florecita que se llama tejate. Mira, nada más, la tía Clau estaba veando bien, cabrón, porque el tejate es una bebida que no se les cuento yo, que se las cuente la Clau. Pues nada, es una, una bebida este de cacao que lleva hueso de mamey. Sí, lleva hueso de mamey. Cacao. Uh -huh. Flores de mayo. Mayo, efectivamente, lleva flores de mayo. Um, azúcar. Sí, lleva. Bueno, el azúcar ya se lo colocas al final, porque es azúcar con agua. Este. No sé. Es, es una madre que las señoras se la pasan masando, masando, masando y echándole agua. Y se hace esa cosa, pero es muy parecido al. a lo que hacen en Chiapas. ¿Cómo se llama? Pozol. El pozol. Uh -huh. Pero no es lo mismo, o sea, el pozol sí sabe a masa y esta madre sabe a puro chocolate, o sea, sabe, bueno, sabe a cacao y dulce y a mí me gusta un chingo. Y, y la parte de arriba que dice Daniel que es como mugre, literal es como la espuma del, de la cosa esa y a mí es lo que me encanta. Y de hecho ya tenemos nuestra señora de tejate que adoramos y, y queremos. Nuestra un señora del tejate, ¿Cómo doña se llamó? Columba. Columba. Doña Columba. Eh. De hecho, le robé sus aretes la vez pasada. <risa> bueno, no <risa> se los robé, me los vendió. Le, les comento cómo estuvo todo, todo eso. Normalmente cuando nosotros llegamos a Oaxaca para un evento, llegamos un día antes y nos damos nuestra vueltita, pendejeamos un ratito y pues me entra la, la, la añoranza y la rememoranza de andar dando de vueltas por allá. Y eh, a veces por eh, avanzar rápido eh, siempre le decía a la Clau Prueba el tejate, está bien chingón, pruébalo, pruébalo, pruébalo La Clau nada más lo veía y es que el, la, el color del tejate es como cuando tú no, trapeas No, nunca, nunca le hice el feo, a lo que le hice feo fue al... Nicuatole Al Nicuatole, Mira, Ajá. Fue esa parte, la Clau de por sí cuando lo vio fue como guía esa madre que es Y es que tiene más o menos un color como cuando trapeas con pinol y sí, se ensucia. Blan, blanquito. Y se ensucia un chingo el agua, que Ajá, queda así como un color raro, más o menos así. Y le digo, pruébala esta chingadera, está bien rica, no nada más. No me digas que... que al rato me voy a empinar un pinche agua <ríe> con <pinón. ríe> Lo prueba la Clau. <ríe> Ay, güey. Lo prueba la Clau y le encantó esa madre. Y eh, se hizo. Agarró una de un litro, ¿no? Y se le hizo como este como ya costumbre cada vez que vamos allá a Oaxaca, y casi siempre pasamos con la misma señora, y en una Ajá. ocasión no pasamos en el carro, o sea, nos deteníamos en el carro, le pedíamos las cosas, ya no las daba, y, y, y, y huíamos. En esa ocasión estábamos, eh, pues, en, en la calle, le encontramos a la señora, y la Clau le vio... Eh, bueno, es que allá en Oaxaca, al momento de que tomas tu tejate, salvo que vayas muy de paso, eh, te lo dan en, en un, un vaso desechable, pero si te la tomas en la parte allá, te lo dan en una jícara que está decorada, está, este... Adornada, es una jícara rojita uh -huh. Y esa jícara rojita que está bien pinche bonita Porque la, la adorna es como muy típico de, de, de allá Entonces te la vas viendo y le das a sus pinches traguitos y todo eso Y esa jícara tenía la señora dos aretes con esa madre Y la clown no se detuvo Y le dije, señora Columba, ¿dónde compró sus aretes? Y me dijo, ah, pues es que estos aretes los venden allá en mi pueblo Y yo así como, ay, ¿cree que los pueda conseguir por aquí? Me dijo, ah, pues no sé yo creo que sí, pero no van a ser iguales, y yo así como de, ah, bueno, y nos dimos a la tarea de buscarlos ahí en el mercado, y todos estaban bien nalgas, amigos, porque los que traía ella eran de guaje, y los que encontrábamos en el mercado eran de, este, ¿cómo se llama? De... de ¿Barro? De barro, mm -hmm. ajá, y estaban como, pues, pintados al, al chingadazo, y los de Doña Columba estaban súper bien pintados, súper bonitos, y dije, no, ni madres, pues no me voy a quedar con las ganas. Y aparte ya le habíamos pasado a comprar teja, y le dije a ¿sabes qué? Vamos a comprarle otro vaso, porque pues ya nos íbamos a ir ese día. Sí. Este, le dije, oiga señora, este, no me lo tome a mal, pero pues me gustaron un chingo sus aretes, ¿me los quiere vender? Y fue así como de, ah, pues me hubieras dicho, y allá en mi casa tengo varios, este, pares, o sea, y no vivo tan lejos. Me hubieras dicho y te hubiera traído un par, porque hace poco compré y que la chingada y es así como de... Pues no, no hay pedo, o sea, pues tampoco me da asco ni nada. Y pues sí, me los vendió y todavía nos llevamos tejate. Sí. Hablando de, de, de estas cositas, normalmente las tejateras están muy cerca de otras que venden una cosita que se llama nicuatole. Sí. Esa cosita es una especie como de gelatina, está bien cagada, que también es de masa, y tiene una cubierta rojita en la parte de arriba... Está bonita. Es como rosa. Ajá, es rojita. Rosa. Roja. Rosa. Roja. roja. Rosa. Roja. Rosa. ¿Qué quieres apostar? Es como rosa, chingame la pupila. Es roja. ¿Es roja? ¿No era rosa? ¿Qué quieres apostar? No quiero apostar nada. Porque siempre pierdo. <risa> son... Viví 17 años allá. <risa> um, sí hay algunos que le ponen todo eso, pero se va diluido por el, lo blanco del, del nicotol. Pero realmente es un, una chacharita roja. ¿Y esa cosa no querías comerla? No. ¿No querías comerla? Y me dijo, me dijo, es este, cuando hacen no sé qué cosa, y es como que la mugrita, y básicamente le echan gelatina, y es eso, y es así, y tiene masa. Y hasta te puse a ver un video después Ajá. de cómo la preparan, que es un pedo hacerlo. Sí. Está muy cabrón. De verdad, si tienen oportunidad de comerse un nicuatole de verdad, es un desverga. ¿Ya hacerlo. ves? Dicen, o sea, unos dicen que es roja, y otros dicen, sí, es rosa mexicano dice si algunos pintan el nicotole de rojo y otros de rosa ahí está comete esa no ah, pero está, se ve rosa esa. se ve rosa porque Sácas se diluye la con otra madre que por cierto es un es un proceso súper cabrón no no no no pensábamos que fuera tan, tan elaborado de verdad es es andar eh, dándole al, al metate bien cabrón una y otra, y otra y otra y otra y se van turnando las señoras para hacer eso y para lo que te lo venden que es relativamente barato no eso eso me espanta mucho eh, hablando precisamente también de postres, dentro del mismo anecdotario de cositas que yo me acuerdo cuando era chavito y que ya no lo hacen en Oaxaca, es que cuando era la noche de rábanos, que por cierto es una festividad que se da tantito antes de navidad, el 23 de noviembre si no me recuerdo, de diciembre perdón, este se da tantito antes de navidad que básicamente los hortelanos de allá de Oaxaca salen a, a demostrar sus figuritas con, hechas con rabanitos y todo ese pedo, se pone bueno, eh, se vendían buñuelos a un costadito de catedral. Ok. Y se ponían para que te dieran tu buñuelo y te daban tu buñuelo con mielecilla que estaban recién calentadita todo allí, eh, lo estaban friendo, te lo ponían pero te daban un, un, un eh, platito de barro. Y la tirada era que te acabaras esa chingadera y después de que tú la acabaras lo aventaras hacia atrás que te daba buena suerte, según decían absolutamente Le todos. A alguien, ¿no? Y pasa, sí, no mames, a donde los aventaban algunos los aventaban con madre porque de donde estaban colocándoles... Que era un costado de la catedral, a veces pinches platillos salían volando hasta la catedral y se andaban reventando allá. No, Pero no, lo sí. que se me hacía cagado era de que, pues obviamente, muchos todavía tenían miel, entonces la pegajoda. O sea, que quedaba muy pegajoso, estaba bien, cabrón. Uh -huh. Pero de verdad, son de las cosas que ya no las he visto que las hagan. Y normalmente así, como que, ah, sí, ya le aquí está su plato, ya lléveselo a la chingada. Ah, es lo que me habías preguntado, que era como una feria, ¿no? Sí. Y que las... sí, sí, sí, ya me había. Ya me acordé. Que si habíamos, que si hemos probado la tuba. La tuba. Creo que no. No. ¿Nos pueden este, iluminar de cómo es eso? Lo, lo, algo que me tiene más o menos con el mismo nombre es el bupu. El bupu es una bebida que se consume en todo lo que viene siendo la costa ya de, de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, Juchitán, todos esos lares. Eh, por cierto, un tremendo saludote para, para toda la bandita de por allá. Y es eh, un atole. Pero es un atole simple. Pero lo que sabe un chingo a chocolate y súper rico es la, la, la espumita que le hacen porque le dan súper duro para crear la espuma. Y te dan el, el, el atole en la parte de abajo y en la parte de arriba le ponen una espuma. Ok. Y al momento que tú lo pruebas, el pinche atole está caliente con madre. O sea, es una de las cosas más calientes que me he tocado verme de las veces que yo fui. No hubo ocasión donde no me quemara el pinche chipo este, al momento de probarlo. Sí. Y, y, Tú no estás tan antojado como nosotros, cabrón. A ver, a ver, dígame. Cuénteme, cuénteme. ¿Qué tanto quiere? ¿Qué tanto quiere, cabrón? Este, Al momento que la pruebas, tienes que probar un poquito del, del, la, de la espumita que está ahí para que se sepa dulce y al momento que sorbes lo demás, ya se endulza. Pero si a veces llega a pasar de que te chingas primero la espuma, y sí. lo demás ya no. Ahora que fuimos a Puebla, la última vez que fuimos a ese lugarcito que vendían cafecitos con licor y este, venían el pan de miel y todo eso. Sí. ¡Ay, oh, este estaba bien delicioso! ¡Ay, quiero regresar a Puebla! Sí, el chocolate atole también en, en el centro, que venden oh, no. eso, chocolate atole, chapulines, eh, empanadas de San Antonino. Esto era mal si nos a, escapamos un fin de semana por la otra vez. A Puebla, no, no, no creo que haya problema Nada más el único detallito es de que las veces que hemos ido Te guarda de la vez pasada, que fuimos en plano de trabajo Este, pues no pudimos eh, Ver todo lo que está allá Pues obviamente por medidas de, de COVID, no están abiertos todas las cosas Y pues limitan mucho Todo eso, sí, lo yo que... Yo solo quiero ir a tragar la, la, la, Por ejemplo, ir a la calle de los sapos Este, bueno, al, al jardín De los sapos, a pasar a la pasita a Pasar a todo eso, allá en hermosa Preciosa, linda y guapachosa Puebla Sí, sí, sí ¿Qué Dice, que piensan del pozol? No del pozole, del pozol. Ah. Hace rato ya, ya habíamos comentado el pozol, uh -huh. que está muy rico, bueno, a mí me parece muy, muy rico, pero la clau. A mí también me gusta, nada más que a veces sí está como muy espeso, o sea, no siento que refresque del todo, porque como que te queda como esa sensación de masita. ¿Mm? Bueno, también dependerá mucho de dónde lo, lo consumas Porque, por ejemplo, la, la cuando fuimos a Guadalajara Tuvimos la mala experiencia de que fuimos a un lugar donde no, no Nos comenta que no estaba tan bueno ni tan sabroso el, el tejuino Allá en, en Guadalajara Y eh, tenemos unos cuates que nos dijeron Güey, cuando vengan por acá los vamos a llevar a chingar unos tejuinos eh, Nos dijeron dónde Y nosotros, sí, sí, sí, huevo, Porque la vez que lo probamos no, no teníamos idea de qué tan, este De cómo estaba y todo eso Y yo me compré un litro y pues se quedó mucho de, de, de esa parte. ¿Y de Tehuacán no extrañas nada? Extraño el agua Crespo uh -huh. Fíjate que siempre se me quedó eh, el detallito el de que eh, era como eh, coca y Pepsi. Era Peñafiel y Garcicrespo eh, al momento que eh, de, tenías como eh, pues refrescos locales. Me gustaba mucho el Crespo Me gustaba el Crespo que era, de, era como la sangría más o menos, pero era sangría Garcicrespo. Aparte pues obviamente del señor que vende las emas Y el señor que vende los tacos en la parte de allá La gente que vende eh, pescados, son el López Portillo Un chingo de sitios o sea, Por ejemplo al, al, al mercado los sábados también Hay por donde está la purina Y todo eso, o sea, hay un chingo de cosas Ahí en el mercado de Hidalgo. Este Nos preguntan si hemos probado El higadito o amarillo Que dan en los desayunos de las bodas Sí, yo sí, sí, sí, sí. ¿El amarillo es el que pica un montón? No, no, no El que yo te he dado es el coloradito es el que te, te he dado a probar, pero eso es un mole, es un mole coloradito. El amarillo es un poquito más espeso y tiene un color amarillo. como, no, no propiamente amarillo, es más como naranjita. Como, como este color, más o menos, pero rebajado. Este, ¿qué dice? Se produjo un error, puede salir del video y volver a intentarlo a ver. espera. Sí, a todos les, este, creo que se les cayó a varios. Espérame. A ver, vamos a ver. Ahí está. Se les cayó a, a algunas personitas el, el, el stream, no sé por qué. Eh, ¿De qué estamos hablando? Del coloradito. No, sí, del, del coloradito. Del amarillo. Y del amarillo. Ajá. Ah, bueno, el, el amarillo es. Eh, ese, eh, es que es un, un estofadito bastante interesante al momento que lo andan haciendo. Es un poquito más espeso, pero está muy rico y normalmente se sirve con pollo. Eh, sí. ¿Quieren vergazos o qué? <risa> Chicla. ¡Órale! Cada quien a su lado. Orizaba. No, no, no, no, no, Miriam. No me vengas con Orizaba porque me acuerdo del lugar con donde comí más barato en toda la República Mexicana. Con 12 baros tuve un desayuno completo con una pinche gordita ahí en, en el centro de, de, de, de, de, del, del mercado. No, no, mami, qué rico estaba eso. Y no sé si exista, si sigue existiendo una taquería que se llamaba El Tacote. Nos llevó el organizador de, de un evento de por allá. Y eh, era de tacos árabes, si no mal recuerdo, pero era una poesía. Porque ese güey no, no, no formaba la, la carnita para los tacos árabes. No, ese güey agarraba así como cuando estás allá agarrando las nachas de tu crush. Y las agarra así, pero con más la, la, la cantidad de carne para poder ponerla, así más o menos. Este... Y no, no, no, era una cosa súper rica. Pero uh, hay muchos sitios que hemos querido ir, pero en plan de gordeo. ¡Ay! Y las gorditas de nombre de Dios Todo, Tengo años sin probarlas Pero estaban bien buenas mm. No, no las he probado ¿Así se llaman? ¿Nombre de Dios? Creo que sí Cuando fuimos al puerto de Veracruz Comimos únicamente mariscos Sí, pero, fuimos, al mercado. fuimos al mercado Pero eso sí, regresamos con unos pinches <risa> y Regresamos con aguacate muy específicamente para poder echar desmadre con nuestros compitas está Gedelex. Gedelex y César. Y César. Porque iban vestidos de... Ella iba vestida de Daenerys Targaryen. Uh -huh. Y le dimos uno de esos y el pinche te pareció un huevo de, este, de, de dragón. De dragón. Uh -huh. Entonces se veía con madre porque ella agarrando aquí el huevo sosteniéndolo. Uh -huh. Creo que te, todavía tenemos una foto de eso. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> las chicatanas Uy, Fabián. Las chicatanas se dan en Oaxaca. En temporada de lluvias comienzan a salir, son las pinches hormigas como de, de 3 a 5 centímetros, depende más o menos si están con alas o si están sin alas, y estas hormigas al momento de que las, las capturan, capturan a las que son las hembras, las ponen a azar en un, en un comal, primero obviamente con eso se le quita las alas, se le caen todo eso, y lo que tú estás buscando es la barriguita. Quieres que la salsa sepa súper, súper intensa. Únicamente la barrita sino con todo lo demás. Y luego en un molcajetito le van poniendo tantita agua, le ponen chiles y todo eso. Y hacen una salsita de chicatana que su sabor es muy característico. Y está muy rico, la verdad. Me he tocado también probar tamales de chicatana Y algunas cuantas, este... un pancito en una ocasión de chicatana. Eh, ya se dará la oportunidad y te voy a llevar también a Guayapán. Para que ir a la Feria del Tejate y chingarnos... Ya sea un, un pancito de tejate O hasta una gelatina de tejate Que están bien ricas O un Han este. pasado seis años Y no me ha llevado <ríe> No sé por qué pensé Que ibas a, a cantar la de Selena Con los Cumbia Kings Han pasado nueve años Que mi hermanita Ya no está con nosotros ¿Cómo no es la de Baila esa cumbia conmigo? Versión Cumbia Kings Es el speech que se avienta El Avi Quintanilla Antes de ¿Y por qué tendría que No Manta sé, eso? No sé. <ríe> Hiciste el mismo tono Que ese güey Era Mame, al, han pasado 82 años. Los toritos, no, ¿qué, ¿qué son los toritos, Dani? Porfa, ahí si nos si nos, este, nos ponen salchicha roja. ¿Así ¿Ah, se has probado la salchicha roja? Salchicha oaxaqueña. Sí, ¿Ah, sí? Que es con tostadas y que viene con la salchicha. Pues salcita. dime que es salchicha oaxaqueña. Paz, paz. O me estás albureando No, vos? no estás alburiando. ¿Por qué me madreas? Ay, ¿por qué albure? Digo, ¿por qué me madreas si no te estoy albureando? Te digo, la salchicha roja es Mira. salchicha oaxaqueña. Mira, nomás. No. Ahí tenemos toda salsa en el refri. No sé si sigues sirviendo, pero ahí tenemos. ¿Me sigues albureando? No, pues no mames. ¿Dónde no vas a encontrarle el laburo en el refrigerador? ¿Te aseguro? Sí, ahí Por cierto, hoy me salió el recuerdo de que hace cinco años Ajá. fuimos a Oaxaca de pisa y corre, nada más a ver a tus papás. Uh. De esa comida tan deliciosa que nunca nos pudo caber en las panzas. No, no, no, no, no. Para que veas que sí se come un chico, no, y aparte, pues están es educada la, la banda allá de Oaxaca. Ese pan que compraba tu mamá, el que era con ajo? de ajo. Ese no me acuerdo. Si no, le he hecho un mensajito para, para preguntar. Pero dónde. estaba bien rico porque compró su. Sí, su, su cajita. Su, ajá. ajá, su horno, no sé qué era. Y ahí los calentaba, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos un horno eléctrico. <coughs> Bye, de eso, si sí, ya tiene ratito de eso. Cuando de verdad me querías. <risa> Dices, sonó bien tronado. Pues sí, me dolió, pinche clavo, Se me metió un chingazo. No, no manches, te dejé la mano. Ah, y no me la dejaste, pinche vieja. No es cierto. <risa> Ay. Chispita, <risa> existe, <risa> chispita, existe, <risa> es amor. Chispita, <risa> existe, chispita, <risa> es amor. Chispita vive en sus corazones, stupid babies. Sonó raro porque tra estoy tragando, lo siento. <risa> T -t Tiene palomitas en la trompa, entonces pues, no se puede así. Aunque haya dicho que estoy tragando era más que suficiente. <risa> Estás comiendo palomitas, ¿qué le haces? Este, ay, güey, es que hemos ido a muchos lugares donde hemos comido más, más, más cositas. Eh... Y se me hace curioso porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho algo que es increíblemente sencillo y que en todos los lugares existe, pero a la Clau no le gusta consumirlo, que es pollo rostizado. Y hace poquito trajeron del pollo feliz. Uh -huh. Del pollo feliz estaba rico. A mí me trae recuerdos, sobre todo de Tehuacán. Y aparte no es común eh, que lo compren. La cosa más símil que haya allá en Oaxaca es el pollo brujo, si no me recuerdo. Uh, pero a la Clau no le gusta. Y no le gusta porque te hartaron, ¿no? Te hartaron de... Sí, mi de papá traer. cada fin de semana llegaba con un pollo rostizado. Y era lo que comíamos en domingos. Entonces eso, ¿cuánto, cuánto tiempo fue? <risa> Por años, amor. <risa> la moronga la moronga se consigue en determinados sitios donde te andan eh, haciendo chicharrón normalmente. Y está bastante rica porque si la pones a sofreír después con unas pinches tortillitas recién hechas, con un quesito, ¡ah, su pincho madre! Bien rico, ¿no? La, la moronga está chingona. A mí me agrada bastante. Pero ¿Alguien también, sabe en qué lugar se llama Moronga y en qué otros lugares les llama sangrita? Bueno, al menos en Oaxaca y en Puebla sí sé que les conoce como Moronga. También en, en Aquí este, también Tlaxcala. Aquí también en Toluca. Uh -huh. Tlaxcala igual. Por cierto, los mueganitos de, de, de, de Tehuacán. De, Pero ya no me odio, sí me gustan. Los muéganos, el águila, uh, uh, una chulada en cuanto a dulces. Y también los mueganos de, de Huamantla. En Tlaxcala se la pelan a dos manos. Tlaxcala sí existe, es igual que Chispita. Este, no, están muy ricos allá, las cositas de allá. No, no, nada, delicia, chingados. Allá en Tlaxcala. Y si tienen oportunidad de ir a la panificadora La Española, allá en Apizaco, no sé si hay alguna otra sucursal. Está muy rico también allá todo eso. Y los tamales del 502, si no mal recuerdo, también están muy ricos. Eso los probamos, ¿verdad? De, sí, porque. Sí. Es. Sí, sí, sí, sí. Están muy buenos. Ya los calé, ya los probé. Vayan por sus tamales, chicos de Tlaxcala. De Pisaco. A Pisaco. Es que ¿Y qué no es Tlaxcala? Me, me, sí, pero me, me da curiosidad porque eh, la gente de allá no le dice a Pisaco, sino es Pisaco. O sea, como, como que le quitan la al principio. Y hablan cantadito. Sí, como tu papá. Eh, mi jefe habla can, cantadito. Sí, cuántos <ríe> años viviendo lejos de casa y no se le quita el acento. Ah, brón. No. <ríe> <ríe> y hay una parte de, de, de Veracruz que también tiene ese mismo acento. Sé que no tiene nada que ver con esto, pero, amigos, si viven en la Ciudad de México, o son foráneos que viven en la Ciudad de México, tienen que probar un pan como de nube, no sé cómo se llama, pero es un pan que es de la ideal, comen, coman ese pinche pan, se lo recomiendo a la tía Clau, y cuando lo prueben, van a decir, la tía Clau tenía razón, háganlo, ya. De la esperanza, ¿hay una en 16 de septiembre? Y en el no, esa es de la ideal. Ah, es la ideal. En la ah, esperanza, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. En la esperanza les recomiendo un, este... ¿Cómo se llaman esos panes cuadrados? Mm, este... ¿Un panini? ¿Cuadrados? ¿Panini? Creo que sí son paninis, pero de rosbif, puta. Rosbif. ¿Cómo? Rose beef. ¿Un panini de...? Rosbif. Que está bien barata y la venden en la Esperanza. Pero solamente son las que tienen este, cafetería. En el centro hay una sobre. Ay, ¿Cómo se llama esa calle? Por donde hacía libre-liebre. En esa calle hay un, este, una Esperanza que tiene cafetería y ahí nosotros la comprábamos y está en 45 pesos y está enorme esa cosa. Insisto, no es por dárselas a desear, pero sí. Sí, sí, sí estaba sí, sí, grande. Sí. En una sentada se la comen. Sí. Es también ahí donde venden eh, los, estos, ¿no? Los tortitas de chilaquiles y más cositas ahí, ¿no? Hay algunos de La Esperanza que tienen restaurantillos. Es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y, este, si tienen la oportunidad, el de roast beef y el de torta de chilaquil, dicen que está también muy, muy, muy buena. Uh -huh. <risa> existe, clascala clasca, existe, clascala es amor. Mm. Ok. Me encanta escucharlos, están tan, y, es, y es estar tan cerquita de casa. Los tacos de canasta también con una coquita, no, los tacos de canasta están muy ricos también. Por cierto, ya hemos tenido la oportunidad de, de, de hecho pasó, ¿no? Lady Tacos a decirnos que teníamos como un descuentillo por ahí. Ah, sí, cuando y estuvimos en el pasaje. En el pasaje bazar, un uh -huh. súper buen pedo este Lady Tacos, y eh, están chidos, la neta sí están muy buenos los, los, los taquillos que se avienta ahí. Lady Tacos, y tiene unos pulmones bien cabrones. Confirmo. Sí, no, no, no, está bien bien No duda. Los tamales de bola son los que están chiquitos y le ponen crema y frijoles o son de frijoles y maíz o algo así? Es que cuando fui a mi mamá, cuando fui a mi mamá. Cuando fui al pueblo de mi mamá está en en este Guanajuato. Había como era como fiesta de pueblo o algo así y estaban vendiendo así de esos tamalitos pero bolita chiquitos, y les estaban echando crema agria, ok y estaban bien buenos no sé si son esos, y es que dice este Noé Espinosa que si hemos subido a la montaña en Hidalgo y no, no, no. hemos ido a Hidalgo ne quiero ir a ver la casa de los duendes y a ver un panteón que está este un francés ah está en Hidalgo, pero está en el monte pero por eso tiene que tienen lápiz francesas, no? una cosa así que está no. medio, a medio cerro. Dice, mm. vamos a los tacos de canasta de 5 por 10 saliendo del metro de Buenavista. Los hago cerca de Tianguis del Chopo. No sé, amigos, no me da confianza eso. Saliendo del metro, pues tendría que estar ahí enfrente, ¿no? Están los puestos de revista, porque más allá uh -huh. sería donde está la, la biblioteca eh, Vasconcelos. Uh -huh. Amigos, no es por ser mamona pero una vez ya me enfermé de salmonelosis y... Ah, sí. No mames. Fue por andarle jugando a albergas, este, comiendo cosas en la Alameda. Cuando todavía vendían comida en la Alameda. No más, era bien pinche salvaje. Amigas, amigos, si su pareja los obliga a comer comida barata y horrible de la calle, no es ahí. No es ahí, amigos, porque luego tienen que pagar un, este, hospital y quedarse por dos días, ¿eh? Con una pinche sonda. Esa vez ya casi me andaba muriendo. Uh, sí, pero sobre todo... Hay dos cosas que son definitorias y definitivas... Dentro del espectro de andar comiendo en la calle. Una, si los perros no se acercan al puesto... De verdad, no es seguro. Y dos, sea como sea la cantidad de gente que de repente... Hay hay, hay puestos que neta me ha tocado verlos... Y no das un peso por ellos. Dices, güey, yo, yo fuera de salubridad simplemente con verlo... Ni con hacer pruebas... Pero neta, me ha tocado unas pinches sorpresas así de, a la ver eh, hacen unas cosas bien chingonas, unas señoras que hacen cosas chingonas, por ejemplo, la güera. te lo ves ya toda viejita todo ese pedo ya hace sus chacharas, y órale, güey, chingate esto, y no, no, no, una, una cosa chingona. A mí todavía me sigue sorprendiendo que la güera me haya regalado un tlacoyo. Uh -huh. ¿Sí me, ¿sí vio, me, me vio con hambre. Sí, y esa señora ya tiene más de 50, 40, 45 años vendiendo aquí en la colonia. O sea, básicamente esa señora tiene lo de existencia de esta colonia. De esa colonia. ¿eh? Uh -huh. Eso, o cuando también. A mí me tocó en una ocasión. Bueno, cuando estábamos viendo en Santa María de la Rivera, ¿ves? Que estaban eh, pavimentando una de las calles que estaban allá. Y había un señor con un puesto de hotcakes. A un costado donde estaba la maquinaria. Que estaba pasando toda la gente y se levantaba un chingo de polvo ah, y todo sí, eso. No <risa> Enfrente de la veterinaria. Sí, es y es un güey, no mames, pinche señor que vende hotcakes. ¿no? Y bueno, y más babosos los que le compraban. Porque sí le está, sí estaba vendiendo. Sí, bien cabrón. Mm. A mí de la idea me gustan sus mini hamburguesas. Me ayudaban en mis apuros. No sabía que vendían mini hamburguesas. La verdad es de que tienes que ir súper temprano o a horas de que salga el pan porque siempre está bien atascado. Siempre, siempre, siempre. Y es muy probable que no encuentres el pan que quieres. Uh -huh. mm. en, la en la esperanza está chida la dona de chocolate, toda cubierta de chocolate. No le digas. Voy por un chingo. Sí. Mejor unos tacos de, de canasta con una coquita. Mm, también los bocadillos de la ideal están con madre Los panes de dulce uf. A huevo, sabía que no no es apenas me iba a dar la razón La casita de los huetes y el pastor, El panteón inglés Es el que están eh, Real, en Real del Monte En la entrada mm. del corredor de la montaña Pero más adelante está Mestitlán Subes y bajas la Sierra Madre Y está la cascada de cola de caballo Y adelante de mi pueblo, el pueblo de mi mamá Está Cualtipan Está bien chido para ese pueblo de cuento donde nació Felipe Ángeles. ¡Órale! ¿Quién es Felipe Ángeles? No sé, pero suena chido. Uh -huh. Felipe, a ver, me suena, pero ahorita estoy toda con hambre. A ver, deja. Deja, busco. Saludos desde Monterrey, dice Tobar Marichío. ¡Saludotes! ¡Saludos! ¿Por qué estoy bobeando? ¿Es que acá yo tengo hambre? Mmm... <risa> Ya lo vamos por tacos de canasta de 5 por 10 saliendo del Metro Bonavista los sábados cerca del Tianguis del Chopo. Sí, a huevo, es un, un era mexicano, Felipe Ángeles, porque no creo que sea el cantante. <risa> el pan de feria... Ah, como, sí, de nuez. ¿Cómo se le conoce el pan de pedo allá en, en, en Tlaxcala? Porque, ¿Y por qué? Porque mucha gente se duerme encima de él, <ríe> preparan de masa ahí en las ferias. Pinche pues, pan pedo reado. Ajá, se, se duermen encima de él, mucha gente le dice eso. Que por cierto, si tiene la oportunidad de comprar pan de feria, este siempre, y a mi jefe también le pasó, y a mí también me pasó, hay un pan que preparan esos güeyes, que es eh, una trampa para turistas y sobre todo para banda que no sabe qué chingados es Y es un pan que en medio tiene un como si fuera una gelatina Color rosa intenso, pero bien intenso Y en la parte de, de los costados trae pan Y dices, no mames, esa madre se ve súper rica, yo quiero de eso Vas, lo compras y vas con toda la actitud de pensar de que esa cosa está bien dulce, que está bien chingona Le metes una mordida mm", Y no no, no, no, definitivamente es así como que, esto, esto no sabe a lo que, a lo que te imaginas que debes saber, definitivamente no sabe. ¿Qué dice las crepas de Sullivan? De Sullivan. Ahí junto con las chicas. Las chicas. Las chicas. Las chicas. Bueno, eh, ya he ido a Sullivan y porque allí está muy cerca un mercado donde venden un chingo de cosas de papelería. Está chido por allá. Las chicas. Las chicas. Las chicas. <ríe> Ah, oh, le faltó comer tierra. ¡Por Dios! El que no comió tierra no tuvo infancia, amigos. Eh, hace unos días estaba platicando con mi dentista y mientras me estaba ahí, estaba con la pinche trompa ahí abierta. Eh, ella estaba, pues ya saben lo clásico que hacen los dentistas porque les encanta andar con su pinche fresa así. Mientras están contando y riéndose y este, sacando este, este, florecitas por, por su plática y tú estás como pentaja y nada más viendo así. Como, ¡Oh! Eh, me estaba contando así, en, uh, híjole, no, no manches, hace mucho. A mí me gustaba eh, lamer, dice, ir a, a, a, la, a la casa de mi mamá y de mi abuela. Y ves que hay mucho eh, ladrillo, dice, actualmente, pero antes eran eh, de, este, de, de. Dice, se quedan como construcciones como de barro, como de. de, de unos ladrillos viejos que hacían. Digo, um, ok, entiendo más o menos cómo me está diciendo, pero sí tenía ladrillo. Y dice, no, no, era como de, de otro material. Y se queda pensando. Dice, pues ese material me acuerdo que yo lo lamía. O sea, me acercaba directamente a, a, a, a la puerta y es donde estaba todo eso. Y abría la boca y le daba una pinche repasada, como, dice, como de unos 60 centímetros. De abajo hacia arriba, como. Dice, y se había rico. Pero Verdad. también. Yo espero me... que no se haya miedo a nadie ahí. También me da mucha curiosidad. De que eh, esas actitudes también toman algunas mujeres que están embarazadas. Que durante el embarazo se les eh, antoja andar comiendo tierra. Y no solamente andar comiendo tierra, sino andar comiendo hielo, andar comiendo eh, olotes también. Me, me ha tocado. ¿Olotes? ¿Qué son los eh, Lo que está dentro del. del por ejemplo, tú te compras un elote, te comes el maíz y lo que queda es el olote. Yo además me como la parte suavecita, la que queda en la punta. Sí, de todas maneras no, no es digerible. Todo eso, así como entras y sale. Este. Pero a la gente le gusta comer eso. No sé si es que alguien haya tenido algo, algún bebé o alguna cosita así. Si diga si es que cuando estuvo embarazada le daban como ganas de comer tierra o comer cosas extrañas. Pues a mi hermana le este, mordía hielo y, y tierra. Pero pues, ¿sabes? Como en ese entonces ya era como señora payasa, este compraba magnesia. ¿Qué? <risa> uh -huh. Qué Leche veo. de magnesia. Ok, sí, pero... También había este, muchos, okay. como... No, él no era leche de magnesia, entonces ya sí, magnesio. Es, de, es para purgar, sí. No, entonces era magnesio. Ok. ¿Magnesio? Sí. Sí, porque la leche O sea, de... es de esas madres que usan los gimnastas para este, para no lastimarse las manos. ¿Brea? ¿No? No, sí, ha de ser este magnesio, entonces. Sí, porque la, la leche de magnesia es para hacerte cagar. No, entonces magnesio. Que sí huele muy parecido al. a la tierra. Dice, si es pica por falta de minerales o propiedades, dice, es, es normal entre comillas. Sí, porque pues, obviamente el, el chamaco te está jalando un chingo de todo, absolutamente de todo. Y probablemente si yo me quedo embarazada también sería igual. Sí, dice, ah, sí, efectivamente el único ser vivo que puede digerir los celotes son las gallinas. <risa> todo lo demás así como entra, sale. No. Se le llama picas por deficiencia de minerales, lo más común es la deficiencia de hierro, de anemia, y nos da por comer tierra o hielo, aunque puede ser cualquier cosa no comestible. Porque, por ejemplo, el chuparolote que ha sido remojado en Caldo al uh, Este. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me tocó ver, y eso fue, era una, una chavilla que estaba embarazada. Debió haber tenido como que te gusta unos. unos 15 años más o menos. Era de que le O sea, sé que va a sonar súper alburero, pero le gustaba chupar fierro. O sea, le agarraba pedacitos de tuercas, de tornillos, de todo eso, y se ponía a chuparlos. Y obviamente eso pues, la llevó al hospital, nosotros lo fuimos a trasladar, y le preguntaron, güey, ¿por qué tienes esto? Dicen, es, no sé, o sea, yo veo, veo el, el, el, el literal, el, el, metal, y se me antoja chuparlo, y dice, oh, ok. No, definitivamente el metal no, por ejemplo, aquí no sé por qué, pero de vez en cuando cuando hace mucho aire... Sí, huele muchísimo a metal. Sí. Y a mí claro. me termina desesperando un poquito el olor. Dice a una amiga, le daba por oler las pastillas desodorantes del baño. Obviamente antes de ponerlas parecía que se andaba moneando Y dice eh, Silken Bermejo que sí, es magnesio. Ya ves. Dice, yo lo comía cuando era niña y me gustaba. Uh -huh. La tía Clau comía gomitas. Gomas uh -huh. de borrar. <risa> que no comía? Hasta mi mamá se espantó cuando le, le eché la lista de todo lo que comía de niña y se espantó. Ah, las piedritas de los frijoles Cuando son suavecitas ¿Piedritas? Sí, a los frijoles le salen piedritas cuando los limpias Ah, no, sí, yo, yo sé que a los frijoles le salen piedras Pero jamás me ha tocado mm -hmm. ver una piedrita suavecita uh -huh. ¿Qué pedo? Sí, sí, luego salen piedritas así como de tierra nada más Crojita Verga mm, les Esa cosa blanca que parece gris que se pone eh, ¿Qué? Ay, güey. Que se pone a, antes de agarrar las pesas. Ok. Las tapas de las plumas. <risa> te das cuenta que el 90% del lenguaje mexicano son albor. Sí, efectivamente. <risa> te veo el metal y se me antoja. <risa> <risa> <risa> Dice, Maika Itami... Según los doctores del IMSS que atendieron a mi mamá, yo soy una anemia mala diagnosticada. Le recetaron vitamínicos y suplementos de hierro hasta el 6 hasta seis meses, hasta que tuvo seis meses que descubrieron que solo era un bebé. Ay, güey. Dice Jesús Oliveros, dice, mi esposo cuando estaba embarazada se aventaba un kilo de tortillas al día. A la madre, y toda una casilla con sopa. So, madre. Gracias por tus 15 estrellitas. Muchas gracias. Mientras no sean los mocos todos chidores. Mm. Dice uh, que se comían las ollitas de barro que vendían a los locales de juguetes de antaño. También, esas madres también se ven bien buenas. La que la piedra pómex, hola, oh, verga. No, la piedra pómex si no le entró, amigos. <risa> no, no le no, no. Comer los pétalos de las flores. <risa> hola, Homero Simpson, ¿cómo está <risa> es que A mi hombre le gusta comprar margaritas. Este, cuando probé los, este, los gusanos de agave. ¿Los gusanos de maguey? ¿Te gustaron? Saben a plástico. Los gusanos de maguey están chidos y la pinche Tania se volvió adicta a esas madres. Tania ¿Eh? Camacho, de george Papier, este, yes. le llevamos en una ocasión y se Sí, puso... se, le compramos como 150 pesos más o menos. Ajá, fueron como 200. ¿Eh? Sí, como chico no? Es que sí son caros esas madres. Y ya cuando llegó, solita, ¿no? Estábamos platicando ahí en su sala y solita estaba... ñam ñam ñam ñam ñam, disculpe que no las invite. Te quieres morir este. Las ollitas que vendían con chamoy, comerlas con todo yollita, a ¡Oh, la verga. No, no, pues, no hay que desperdiciar nada, amigos. No, pues sí, pues no, no me chingo las plumas del pollo. Un compañero se comía las flores de sempasuchi y le daba diarrea. Fíjate wow. que, que, que las, de las flores de cempasúchil me gusta eh, hacerlas en caldo, se puede hacerlas en caldo, o pollo eh, en flor de cempasúchil, sabe sabe rico, es un gusto muy muy extraño quizás las primeras veces, pero sabiéndolo condimentarse está rico. Y a, el, a ver, ¿y por cuando es temporada de cempasúchil no me hace sopa? Porque no sé de dónde provenga este pinche cempasúchil. No, sí, si hasta el chile sí. Si, si yo tengo la oportunidad de, de ver de dónde está todo eso, sí, sí, sí me lo traigo. Pero estos sí si lo andan a de por todos lados y todo eso. Ahí sí, no. Uh -huh. Y aparte, muchos de esos al momento de que tú los... Eh, tú cortas esas flores, obviamente les van aventando agua o las colocan en agua, que pues son, es agua residual. Entonces, no... no, no, ¿Las, no las metes me en agua y microdil a la verga. No. Ni, él, ni madres. No. No, mejor pues vamos allá a tilcajet de todo eso cordamos unas de allá que nos den chance y si sí, te, te Siempre hago algo. he tenido ganas de una sopa de piedra. Sopa de piedra de allá de Oaxaca. Hay uh -huh. rumbo al tule, si no me recuerdo, la otra vez vimos. Uh -huh. hay, hay rumbo al tule uno para poder chingarse una sopita de piedra. Muchas gracias por tus diez estrellitas. Muchas eh, gracias. Cualanqui, Yandros. Cualanqui, Yandros. Sí. Sí, los sí dubalines <coughs> chuparlos hasta dejarlos limpios en el plástico, ajoa. A mí sí, me jaja. gustaban este los, este los Milky Way Chupipac, y esas no había forma de cómo limpiarlos bien. ¿Cómo chingando lo abrías? O por otro, otro pinche, Me das de cuenta, donde estaba el huellito que se quedaba en medio. Entonces Después, toda mi vida desperdicié a esa madre. <ríe> sí. Maldita <sea. ríe> Sí se podía abrir, o sea, sabía plástico, madres, pero sí podías. Dice, eso no es comida, es entrenamiento. Hola Diana. Dice Tania Min, me acuerdo cuando tenía como 8 o 9 años, tenía una prima que tenía como 7 y me decía que la piedra Pomex que tenía en el baño la vi... ¿Qué? La ¿Qué? vi. Ajá, la vi comerla y la probé. Hasta mi papá me dijo que su mamá, o sea la abuela de, mi, de esa prima, se lavaba los pies con eso, qué asco. Me dijo, pues sí, no inventes, qué asco. Y aparte la piedra Pomex es durísima, o sea... pero tiene un gusto medio raro cuando le incas el diente así porque está porosa y como porque sabes el, la textura de la piedra Pomex eh, cada cuánto tiempo puedes hacer cosas la sopa de piedra eh, para quien no sepa qué es la sopa de piedra eh, en unas... No, bueno, se supone que... ah no me acuerdo ahorita del pueblo, sí me lo sabía pero ahorita mi cerebro tiene hambre eh, y ustedes saben cómo, cómo me pongo cuando tengo hambre eh, en una población eh, Muchos eh, hombres Normalmente cuando iban al campo y todo eso A veces por la distancia que tenían que recorrer No podían regresar a casa Entonces lo que hacían era Simplemente se llevaban de una vez Para hacer de comer en la parte de, de aquel ladito Y había eh, algunos ríos que estaban cerca Entonces se ponían a pescar Y dentro de los mismos huecos Que se van haciendo conforme va dándose el río Lo limpiaban, lo ponían chido vertían eh, agua en esa parte de aquel ladito con sus sicaritas y todo eso, cortaban el pescado que ya habían pescado, eh, algunos camarones de río, llevaban que su cebollita, que su cilantro, que sus tomates, todo eso, y los aventaban allá, en, en, literal, en esos huecos que eran en el en el, en la corriente de, del río donde estaba ahí. Obviamente eso estaba un poquito separado por unos cuantos metros de donde está el río, pero estaba lo suficientemente chido para ahí. Mientras esto lo hacían unos, otros ponían piedras del mismo río a que se calentaran así con madre, que se pusieran al rojo vivo. Entonces con unos carrizos agarraban esas piedras y las aventaban al, al, al huequito este. Y les aventaban tres, cuatro, cinco piedras. Entonces la piedra con el suficiente calor que estaba ya hacía que se cosiera totalmente el pescado. Entonces ya nada más simplemente salazonaban, lo ponían ahí y lo ponían las pinches jícaras y ahora le voy a comer un pinche caldito de pescado improvisado, rápido que la neta sabe rico, sabe muy rico. Amigos, tienen este cosas bien raras. Bueno, somos raros Dice, alguien puso así como de Ah, este probé resina de un árbol Y estaba bien amargosa y, Hola, y Joss dice También le llegué a entrar a la resina La textura es horrible Nada más me los imagino como Winnie de Pooh Así en el árbol lamiendo Esa madre Dame, <risa> lame, lame, lame. lame Este Danoninos congelados Meterle el agua al danonino <risa> la, la lengua al danonino Dice hablando de sopas, la sopa de lima es deliciosa uh, uh, uh Mérida Mua. Alguna vez fue víctima de la ciudad de los niños Se veían tan rico todo en el supermercado Y que le doy una mordida a un pan dulce Era pura esponja con pintura ah. <risa> ¿Sabes qué fue lo más extraño? que bueno, de, de lo que recuerdo que llegué a comer Es que mi madre cuando estaba eh, yo chavito Iba a clases de corte y confección y de alta costura, una madre así, eh, entonces ellas tenían eh, unos cuadritos que son cera para marcar, pero son ah, literalmente. Un, unos cuadritos chiquititos y delgaditos, Ajá. entonces ella tenía uno con un color naranja pero súper intenso. Pero estaba morrito. ¿no? Y yo estaba morrito, lo vi y dije, oh, la verga, un pinche dulce, no sé, de, parece como chocolate, no sé, una madre así. Pinche trató de libre comercio, no me daba este opciones de tener más dulces diferentes. Pero cuando lo vi dije, a huevo. <risa> <risa> Está bien chido esta madre. <risa> <risa> que lo agarro que le meto la pinche mordida y. Dije, ¡Oh! <risa> que la agarre y que le voló a poner con todo eso. Asociaba, ¿Quién mordió mi... Exacto, hasta estaba bien pendejo porque pues no mames, lo volví a tratar de acomodar como que embonara bien el pinche... Este Hubiera pedazo. sido mejor que lo tiraras lejos. Pues sí, pero pues estaba todo pendejo, entonces lo, lo acomodé tantito y lo, se lo volvió a poner entre sus telas y obviamente mi jefe cuando lo vio pinche mordidita miserable, y así como que, ah, ¿quién fue el pendejo que mordió esta cosa? <risa> <risa> Ay, Dios. sí. Dice, niña era demasiado curiosa y metía que me metía todo a la boca y no, y me lo comía, tanto así que una vez me comí una batería de reloj, por suerte no me enfermó ni me pasó nada, espero esa pila siga en mi estómago a pesar de los años. Amiga, no Amiga, no mames. Amiga, no mames. Hay límites y las pilas son eso. Miren. Ay, neni, no mames. Eh, yo probé el polen de alcatraz también. Había unos polines que salían chidos. Estaba así como pendejo alamiendo flores. Dame, lame, lame, lame. No, yo solamente probé una que me dijo, este... Íbamos de paseo y una señora me dijo, ah, prueba estas y se siente el néctar. O sea, como la mielecita. Sí, claro. Y estaba dulcecita y dice así como, ah, no mames, sí es cierto. Y ahí me tienes, este... Zafando todas las florecitas para andar, este... Jalando esa madre. Dice, yo llegué a comer huevito revuelto con la flor que parecían espaditas rojas. No sé cómo se llamaba, pero sabía bien rico. Qué pedo. Creo que todo esto explica por qué, A, estamos locos, B, nos quedan pocas neuronas, y C, no tenemos sentido común. Si un compa, si un compa nos dice que probemos algo, lo haremos, seguramente. Sí, dice, a mí de niño me gustaba aspirar por la nariz el Lucas de Limón. No, no sé no, cómo bueno. nunca te ardió, o sea, <risa> esa madre estaba bien nacida. ¿Sabes? Eh, conocí una vez a un san pendejo, hola, ¿qué tal? Me presento. Que... En una ocasión le dieron un domingo y el cabrón se lo guardó, y al otro día le dieron, bueno, al, al otro domingo le dieron otra vez su domingo y se lo guardó. La cosa es de que fue a comprar unos dulces que ya no existen en la actualidad o que son muy difíciles de conseguir, que eran de unas paletitas que tú las sumías en, en un polvito y el polvito explotaba en tu trompa. Era un polvito que, que hacía pop. Y de hecho, el, el, el empaque era una paleta que decía pop y decía brillan la oscuridad. No sé por qué decía que brilla en la oscuridad, pero bueno. De que explotaba en tu boca. Entonces, lo que yo hice fue comprar cinco de esas chingaderas. Las abrí todas, junté todo eso. lo puse ¿No eran un... de la patita? Ah, creo que, que sí. Tronaban que tronaban adentro. Ajá, tronaban aquí en la, en la trompa. Ajá. Le, les quité todo eso, las puse todas en una de esas y de va de putazo todo. A ver, yo quería saber qué se experimentaba. Le di el jalón completo y dije, a huevo, a ver, vamos a ver qué tal nada más me chingué como la mitad porque empezó el pinche arvidero así ¡Buan! ¡Buan! Decidí nada más esto ya me iba lleno corriendo así de papá papá me está tragando la boca no fue raro porque empezó por todo esto una parte se me fue la, a, a, a la garganta obviamente no el, el cuerpo empezó así de no pendejo esto no se viene para acá y lo regresa pero lo regresó por la nariz entonces estaba por dentro de la nariz explotando esa madre y fue de ¡Oh, no, ahora jamás vuelto a hacer esa madre jamás lo volvería a hacer qué aprendimos eh, no sé, pero el brócoli eh, una vez se le retó a poder aspirar tajín por la nariz y se sí lo hizo. <risa> Creo que había un video en YouTube de eso. Aquí tenemos pura gente que tal vez sea un X-Men de cada wea que se metía a la boca haciendo morro. <risa> Ay Dios, ya no me siento loca, supongo, con la anécdota de la tiza para telas. <risa> Eh, yo disfrutaba hablar el grafito de, la, de los, ¿qué? Lápices de dibujo. Las Crazy tips ¿cierto? ¿Eran esos? ¿Cuánto han comido jitomate con azúcar? Ah, o sea, si me han dicho, eres como la segunda o tercera persona que me han dicho que el jitomate con azúcar está bien chido. Creo que fue Bash el que nos dijo que el jitomate con azúcar estaba chido. Dice Jaciel Mu Magaña La sopa de piedra me recordó a una técnica de supervivencia que vi en YouTube eh, El sujeto en el video hacía una olla de barro, la llenaba de agua y calentaba piedras En la olla echaba camarones de río, algunos tubérculos que recolectó y otras cosas Por último, con todo adentro echaba las piedras Básicamente viene siendo el mismo procedimiento de la sopa de piedra Pues sí? De hecho, y también la sopa de piedra pues tiene pescado entonces. Sí. Básicamente, sí, sí amiga, es lo mismo Dice, ya recordé, ya me acordé. Shingen a su mare los que se les ocurrió hacer adornos en forma de convincente de pan de dulce. ¿A ¿Qué? De ¿Qué? Deduzcan el resto. Alguien se comía el grafito, ¿qué pedo? <risas> o sea, amigos, yo me comía los gises los jices blancos. Se me bien buenos. ¿Qué? ¿Podemos ir a comprar jices? No, hay unos allá en el, en el este. Aquí en la bodega. En la bodega como si estuviera bien lejos. Mm. <risa> el Fernando dice, ya lo ven, es obvio que Bashling y yo somos el uno para el otro. <risa> ¿Dónde dice eso? Eh, Fernando Rafael Rodríguez. Tía, Clau, ¿qué es lo más raro que has comido? Mierda. Es una pregunta muy... Difícil. Ah, yo pensé que eso hubiese de ay, wey, no. <risa> ¿Qué, qué pregunta tan profunda, amiga. No, es que siento, que, es que, amigos, que no me comí de morra O sea, le entraba al pinche suero vida oral en vida polvo, suero, ¿no? en polvo, o sea, ¿te imaginas qué hace ver esa madre? A madres, o sea, culero, pues, o sea, lo asaltábamos del cajón del medicamento y nos lo comíamos así como si fuera dulce qué pedo, <risa> está bien raro. O sea, me llegué a comer los desodorantes, este, las gomas, este, ¿qué más? No sé, un chingo de cosas. No, no sé cómo es que sigo viva hasta este momento, <risa> amigos. Que, yo recuerdo tener una bola de chicle hecha de como 8 o 9 chicles a la semana. La metía al refri y la mascaba hasta que se le quitara el sabor. <risa> ¿Y, ¿Y la, por, qué? por qué la guardabas en el refri? Y le agregaba otro más, o sea, la mascaba hasta que se le quitaba el sabor, la metía al refri y luego ya le agregaba otro chicle para seguir mascándose todo, todo todos los demás. Las sopas con pétanos de flores, las no tóxicas saben chidas. Las conchas rellenas con frijoles y plátano están chidas. Eh, o los frijoles con mayonesa también están ricos. Dice, las florecitas que crecen en la calle, unas blancas y otras amarillas, yo me comía el centro y se había como tréboles. Uy. Yo las cortaba de, del camino, del caminito junto a las vías del tren y hasta ahora pienso que de seguro las había regado algún perro o borracho. Ja, ja, ja, no le toquen ese son, a la, porque a la Clau también le gustaba la leche en polvo. Sí, y... sí me sigue gustando, pero mi estómago ya no lo hago. Ya no lo tolera, amigos, es como de una cucharada por día, yo y creo. Y los nostálgicos, como yo, asquerosamente nostálgicos, insisto, se han de saber perfectamente bien y se han de acordar perfectamente bien, si es que tuvieron la oportunidad de hacerlo, de que la leche, la mera pinche leche chingona, que sabía bien pinche rico, era la leche Milo. La pinche <ríe> leche Milo. Y a mí me tocó toda cuando Bonafina tenía este, leche, y de hecho venía con dos vaquitas, era una bona y otra fina Y me gustaba un chingo esa leche ponerle un poquito de azúcar Mientras veíamos Dobby Hauser ahí con mi papá Y con mi mamá en, a las 8 de la noche en la casa Yo masticaba bolitas de papel, aluminio, no me las comía Las masticaba hasta que, se, hasta que empezaban a deshacerse Amiga, te pudiste haber muerto, no chingues por cierto, Andrea Trujillo, creo que tú y la Clau han de ser como primas o una cosa así Porque dice que ya se comía la crema Nivea O sea, creo que ya lo había comentado La última vez que nos mudamos estuve en chinga guardando todo Y pues en el, departa en el último departamento había un chingo de polvo Y tenía las manos así jodidísimas, jodidísimas Que cualquier crema que tenía en la casa no me hacía Entonces le dije a Daniel, ¿sabes qué? Vamos a comprar una crema Nivea porque creo que está un poquito más espesa ¿Verdad? Y este, y esa me va a ayudar. La leche boreal. Amigos, cuando abrí la perra crema, va bien, va bien, o sea, vinieron recuerdos a mí y todo el pedo, y le digo a Daniel, creo que voy a comer un poco, y Daniel, no, no lo hagas, recuerda cuando te comiste la pintura, y yo, me vale madres, no manches, sigue sabiendo igual. No oh, mames, la leche moral. Y no, sí, porque sí, te, te he visto que agarras la pinche crema, la abres y digo: Bueno, no, no es la te teatrical, porque esa tendría lanolina y cuatro madres más. ¿Y la lanolina te mueres? No. Pero también me la comía de niña, la teatrical y las cinco caritas. ¿Qué pedo? Las cinco caritas me gustaba porque esa olía a mi abuela. Uy, la leche. Bueno, era buena. la crema que, que usaba mi abuela. No manches, es viejísima esa cosa. La leche boreal, sí, cómo sí, no. Sí, me tocó probar de esa cosa. Wow. Sí, esa ya tiene muchísimos años de la pinche leche boreal y no me acordaba cuál, cuál era el, el, el empaque. Pero también la, la probaba. Y sí, amigos, yo este llegué a probar también el Big Vaporro. Ah... Um... Sí, que esas mamadas esas de halls, de halls negro, güey, la neta, si quieren sentir ahí chingón, no, no le avienten halls negros, aviéntenle vaporup, chingados, sin miedo. Por cierto, alguien me alguien estaba también preguntando qué que fue lo, la cosa más extraña que probé y que me gustó, fue la sandía con leche. Esa que te la dio tu papá, ¿no? No, no, no, esa era con habanero. Sí, me dijiste que tu papá te dio a probar sandía con leche y les dio diarrea. Sí, pero esa fue en otra ocasión, porque si lo licuas de tal manera, sí sabe, es un gusto muy extraño. Sí, sin lugar a dudas, es muy raro. Sí. No, ¿saben qué? La sopa de fideos así doraditos con azúcar, saben como a churros, se los, este, se los recomiendo. ¿El cuál? ¿El cuál? La sopa de fideos así doradita con aceite. Ajá. Y poniéndole azúcar. Sabe a, sabe a churros. ¿Qué? Ok. <risa> okay. Este, una amiga comía sopa de fideos con mayonesa. Pues nosotros lo comemos a veces con crema. El, un profe de inglés que tuve se comía los gises. Es que están bien ricos los gises, amigos. Oh, no. ¿Nunca probaron las tupces sumergidas en Coca-Cola? Sí. No. Yo sí. sí. No, yo lo que hacía a veces es de que compraba, por ejemplo, esas paletas que son de sandía, que traen recubrimiento como de chile, uh -huh. las echaba en agua, y este, para que se deshiciera como el chilito, y luego me tomaba el agua con chile. Uh -huh. Qué pedo. Teníamos un amigo en la primaria, que al igual que la pinche Ashlas, la basling le, ves que la vez pasada que vino chupó doritos, o sea, le compramos unos doritos y, y en vez de comérselos nada más los chupó uh -huh. bien, teníamos un cuate en la primaria que hacía lo mismo pero con las pizzerolas y no conforme bueno, por ejemplo, ese güey la, la, la Ashley chupaba los doritos y pues Alberto tenía como la, la gentileza ¿no? de ponerlos ahí a un ladito y pues nadie los agarraba no, este hijo de la chingada se metía a los pinches eh, las pizzerolas en la trompa, las chupaba y de repente nada más era como si cargara su arma porque el güey te las aventaba. Pinche güey raro así, está, me acuerdo. Juan Pablo, pues, si sigues viendo ese fue asqueroso. Güey. Te las aventaba, o sea, pues obviamente se las ponía que en la pinche tropa y de repente... ¡puf! Y así, ¡ay, güey, no mames! Nunca me tocó que me aventara una a mí, afortunadamente. Pero sí se las aventaba a las chavas que le gustaban. Entonces, pues, bueno. Yo recuerdo que una ocasión me comí unos dragoncitos caducos. Y ya estaba viendo a San Pedro con esas madres. Bueno, quizás, quizás no tanto así, pero sí me enfermé feo. Esas madres se echan a perder, pues, y nada más es azúcar. Sí, se echan a perder, ¿no? Wow. Se, se pueden llenar de hongos, inclusive. <risa> Atorando a la tía Ni con el vida cerebral, no es coca esa harina. <risa> una amiga es adicta a la, a la nutri -leche en Polvo. Ya, Clau, te apoyo con la tiza blanca. Es que yeah. tenía una tía que se comía la crema Nivea. Eh. A los niños nos daba leche hervida con manteca en el desayuno. ¡Santa madre! ¿Qué? Dice mi bisabuela preparaba el café para los adultos y a los niños nos daba leche hervida con manteca en el desayuno. Wow. ¡Oh, lo verbo. Para llenarlos, yo creo. A mí me gustaba el suero vida oral ya preparado. Y a mis hermanos no, así que solo a mí me lo daban. Yo recuerdo que mis papás tenían una farmacia y yo de chiquito me agarré bien recio como ocho sobres de sal de uvas picot. Y luego me dieron unas agruras bien re, bien bien intensas. De hecho ya me estoy haciendo adicta al sal de Boba, Sabe bien delicioso. <risa> no. Ah, pinches manzanitas fresquitas que tenían todas las primarias. Es sí. lo que te decía, ¿nunca han probado las pollas? La, la que era coca con huevo, lo que le preguntábamos la otra vez al ah, Vaz y otro. Sí, sí, sí. La coca con huevo. Sí, claro, claro. Pues aquí en la ciudad no Aquí no hay de eso. Me, yo me comía las cremas, las cremas Nivea y los brillos labiales. Yo me comí unas este, pastillas efervescentes de vitamina C que tomaba mi abuelita. Esas madres sabían a Fanta o Gator de naranja. Huevo tibio con limón y sal. Sí. Esa me, también me gustaba a mí. Mi mamá me los preparaba y es así de, ¿cuándo me vuelves a hacer esto? Y es así de, ¿por qué lo quieres? <risa> sabía, me bien, me sabía bien. Sabía <risa> bien. Mi, mi tirada de todo esto es de que en el... En el ahorita lo que están viendo en, en la imagen de... de Aparte de los comentarios, ven que estamos ahí, con hay un chispita, está el rabio chingando a la madre, está la Clau con su kigurumi de Reitol y estoy yo. Entonces, conforme vayan siendo los episodios, siempre se me antojó como ponerle algunas pendejadas que dijéramos en los episodios e irse las poniendo. Entonces, ahorita ya se ganó su lugar, el vida suero oral. <risa> Para ti, pinche Clau, no mames. La crema ni vea, amor, por Dios. <risa> De ese, hablando de algo retro, eh, yo me comía el crecilage en polvo. ¡Uh, no mames! Pues qué pedo, banda. Cada quien se compra su, su sobrecito de nido, leche nido en polvo, y, y hacemos este. Una, este, ¿cómo se dice? Un maratón de películas comiendo. <risa> no. Comiendo leche en polvo y a ver quién va corriendo al baño primero, que seguramente seré yo. Se imagina, los imaginé todos Solo, ahí. Solamente por placer. <risa> los imagino todos con esas latitas chiquitas de leche. <risa> y así ahora les... No, ya hay bolsitas chiquitas, o sea, como para... bolsitas chiquitas, pues, no, no como de qué, 10 pesos. No sé pues, por qué los imaginé viendo una película de este... este... Robin Williams. <risa> no sé, Jack Jumanji, que, la que, que no, sea. Nada, no, viéndole de papá por siempre, porque Ajá. es mi favorita. <risa> Ay, a mi tío que era sacerdote se, se iba a la sierra de Veracruz Le regalaban lechitas del DIF Estaban bien buenas, me siento culpable Porque creo que dejé a muchos niños veracruzanos Sin desayuno eh, Porque la, me, la, me las tragaba todas Eran <risa> las que sabían a vainilla, ¿verdad? De esas también buscaba mi jefe La milquipeda. <risa> hay que hay que este preguntarle a, a este Jorge si es que todavía Hacen de eso, Porque supongo sí. que han de hacerle ellos mismos Las, Ajá, las leches al DIF claro. El calcetose. calcetose. No, de las que yo me acuerdo que ya dejaron de producirlas porque eran súper tóxicas eran las abejitas de Sunrise. Estaban bien ricas, Las chingaderas también. Eh, la boreal tenía una flor en la caja. La boreal era con niños. No, la de los niños era la de. Eso, era un azul. La de los morritos. Que era una morra y un morro. Creo que Esa sí. todavía existe, creo. Ey, está encendida. Sí, no, eh, la de la niña era roja. No, las dos y... eran azules. ¿Sí? Ajá. ahorita lo buscamos en el internet. El vapor me lo daban con limón y azúcar para currerme la garganta. hola verga. ¡Wow! Yo comía comida para perro o gato cuando era buen alimento. Ah, sí, también yo. Yo también llegué a probar croqueta de perro. De hecho, sí. No mames, Mario, con una viejita de diabetes segura. Pues sí, pero están ricas esas madres. recuerdo Ahorita, por ejemplo, hay muchas cosas que yo estoy probando actualmente. Que ya mis pinches papilas gustativas o ya se chingaron una madre así. Porque ya le perdí el gusto de decir, ah, eso está bien rico. Sino al contrario, es así como que a la verga, eso está súper dulce, no mames. ¿Qué fue lo que, que, que compramos que dijimos, no mames, está demasiado dulce? No, probamos, este, abrimos un este un chocolate, un mich. ¿Un milch, verdad? Mitch. Mich. mich no o milch? creo que es milch. ah no sé pero estaba bien empalagoso yo con una mordida dije no no no no no ya ya ya ya ya este lo más raro que yo tragué de chamaco fue una araña a lo que me a lo que me acuerdo la neta no supo nada mal me volví alérgica al vaporro porque de niña me pasaba inhalando a los, los tubitos y ya después en vez de aliviarme me congestionaba wow yo también hubo una época que me hice adicta a esas madres Ah, se llama mi leche. Mi leche, sí. Mi leche. A mí me castigaron una, vez, una que otra vez por comerme los gises del salón. Dice, con las abejitas corregíamos las hipoglucemias. Oye, sí, también comía prit. Solo el prit, si el, el resistol era con servilletas limpias, todo el resto en el kinder. También el, el resistol. ¡Qué verga! No mames. Ah, la clásica para, ¿qué? Mantenerse despierto a lo kronger. Coca con Coca-Cola con cucharadas de chocolate en polvo. A mí lo que, se, lo que se me hace muy, muy cagado es de que antes eh, pasaba, por ejemplo, otro rollo. Y me acuerdo que de chavitos estabas viendo otro rollo y ya estabas cabeceando. Así como, <risa> ah, sí, Manolo. <risa> y si acaso te esperabas a que aparecieran las puñetas del Mausán o el pinche Trejo. Pero yo me acuerdo que sí nos dormíamos tempranito eh, en esas épocas. Y de repente ya no había ni vergas. Y ahorita ves a todos los chavitos en chinga con su pinche celular. Así como, ya duérmete pendejo, son las 4 de la mañana. Ah, ya, mañana me dice falta temprano. Pero antes sí nos dormíamos temprano. O sea, éramos como pinches gallinas de rancho. Que llegaba a una hora y ya no pasaban ni vergas. Y ya cuando decían, siguiendo programa, partidos políticos. El buen Melquiades Morales. Eh, después de eso, pues ya. Ya, ya, no. No tenía más que ver la pinche tele. Y pues, era pura tele abierta, ¿no? De esas teles que tenías que treparte a la... A la pinche. Este, a la azotea andarla moviendo ahí. Porque no uno, uno era niño pobre, no tenía para la pinche parabólica. También me llegué a comer los sobrecitos de sal de uva. Sabía chido. ¿Qué las pollas no eran de yema de huevo con jerez? Creo que también. Dice: Ay, a mi abuelo que descansa en paz se desayunaba sus huevitos con coca. <risa> Cuando vendían el neste Nestí. En polvo estaba bien chido o no recuerdo el nombre. El que me gustaba un chingo era una, un, un eh, era los sacones, si no mal recuerdo, era para preparar café frío. Uh -huh. Venía en un, en un botecito eh, que tenía motivos azules y todo eso y nada más le ponías un poquito de leche o agua y le ponías a esa madre que era un jarabe y sabía bien chingón esa madre. Bien, bien, bien chingón. Había unas bolsas de un tipo de cereal que daba el Dif no recuerdo el nombre. La nido en polvo pues se puede usar para usar como sustituto de crema y está bien buena. Oye, no lo había pensado así. Ya, no, Lupita. Y sale más barata que el Coffee Mate Amor. Oye. Pues, sí, pues sí, habrá que intentar. Eh, las lechitas del DIF eran la onda con sus galletitas y palanquetas que también daban. No manches, hace, hasta hace poco me enteré que mi, mi tío y mi, y mi papá, que cuando vivían en el DF, este, iban a comer al DIF y así me dijo que daban los desayunos y dice, dice mi tío, que los desayunos están con madre, o sea, sí comían bastante bien y por un peso. Sí, a cincuenta centavos. Aquí está así. mi bar o cantinero, sírvale. Sí. A la verga. Sí, sí, sí, todavía te daban el postre y todo el pedo, o sea, super, súper bien, este, armado el desayuno. Sí, no mames, el descafé cool, ¿cierto? Era el descafé cool y ver la carrera de Botargas. Mi hermana menor disfrutaba comerse las aspirinas como dulces, la favorita era la efervescente y era una lucha titánica de mi mamá para esconderlas y mi hermana mayor contaba sobre unos chocolates... Del dip que, los, que les vendía un compañero de primaria que las traía en cajas. Según era chocolates para desayuno escolar, ¿cómo los obtenía? ¿Quién sabe? Por ejemplo, los este los toms. Sí. También yo me los trago como por, si fueran dulces. Por también. pinche carbonato de calcio. ¿no? Estómago todo. Desde que mis papás los empezaron a comer, es así como de, bueno, ¿me puedo comer uno de estos? Sí, nada más cómete uno o dos, tal vez. Sí, nada más vas a basificar vas, tu estómago. sí, sí, cuando estaba en el CCH, recuerdo una de las aberraciones culinarias que teníamos, las alcoholizadas al pura leche de sabor con vodka. ¡Hola, oh, verga! Pues habrá sido como una piña colada, ¿no? Dice Diana Rex, recuerdo cuando me, me gustaba un chingo comerme los sobrecitos de capuchino preparado o en su de defecto comida de cucharadas cuando mi papá compraba el botecito. <risa> Dice, ¿cómo las aspirinas por gusto obvio no tan seguido ni tantas a la vez? Yo era una auténtica viciosa de las abejitas y muchas otras cosas que aquí se mencionan como las croquetas. Dice el plátano macho con salsa de soya, a la verga, Natalia Álvarez, no chingues. En mi salón iba un tipo que mordía las croquetas para su perro, what? Chuparse los sobrecitos de los chetos, durante una temporadita Sabrita sacó Unos salsitas azules. de sabores, de colores. La azul estaba bien perra, sí me gustaba mucho. Estuve mucho rato pensando en si, si había comido cosas raras y me sorprendí viendo que al parecer comí un chingo. Me volví alérgica a los dulces sonrix, me encantaban las abejitas. A mí me gustaban mucho unos de que una marca que se llamaba Candy Max, estaban bien chidos esos, pero pues tronaron. Esos los siguen comiendo mis primos, las este, un cereal que daba, que fueron, del DIF, que fueron los responsables de que los aprobara. Órale. Mi hermano comía Prit mientras que yo alimento para, alimento para perro, no podía decir quién estaba mal. Este la gatina o el menino plus son lo que el veterinario no, me ha recomendado. ¿Ves que mis jefes eran veterinarios? Ajá. Uh, teníamos muy cerca, bueno, no tan cerca, pero sí teníamos como convenio con la planta de Purina, teníamos como si yo me metiera ahí. Eh, había un convenio con la planta de Purina porque ellos compraban alimento por bulto. Uh -huh. eh, porque pues, los pinches veterinarios de, de, de allá, como son lares donde hay más ganado y todo eso, no son perrólogos ni gatólogos, ¿no? Entonces, eh, dentro de la misma veterinaria metían cosas para ganado, no para andar este, con perrijos y gatijos. Entonces, había una chingadera que compraban que era sustituto de leche para becerros. Olía bien chingón esa madre. Me o gustaba meter la cabeza. Jamás lo probé. Jamás, jamás, jamás lo probé. Pero olía bastante. Pero bien. olía súper chingón. No mames, si preparaba las pinches mamilotas, una pinche mamilota de litro, litro y medio para darla a los becerros. Pero o se olía bien rico, y luego cuando la caminaban con agua y todo eso, porque era agua calentita estaba bien, bien chingón. Ay, ahorita que dijo Jos de este que también co come este pescuezo, alitas y mollejas. Las mollejas en este con esquites. Ah, déjame ponga otra vez la pinche muela que me la tape bien con ese pinche metal y ya vamos a comer unos pinches elotes porque traigo unas ganas de elotes. Pero, pero aquí chingo. no venden este esquites con mollejas. ¿no? Ah, bueno eso sí. Este, ¿recuerdan cuando el comer algún dulce y el cerebro producía serotonina y ahora pues necesitas comprarla en pastillas? Ok, me voy. Gracias por recordar mi triste realidad. <ríe> <ríe> mi jefa me dejó el vicio de comer vaporru y pasta dental. Ah, la pasta dental era la onda. Yo me la sigo tragando. Así es, Akasha, esos serán los chupipac, los Milky Way chupipac, los de la vaquita. Sí. El pico rico todavía, este, lo siguen eh, sacándolo, nada más que ahora es a nombre de Tico Tico. Eh, sobre, Maigo, dime si probaste los aerolitos, eran unos chicles aquí ¡Ah, que venían de ¿Esos? A cinco o seis. ¿Ves que siempre te digo de esas madres? Ajá. Que eran de colores, eran sí. aerolitos, ¿no? Yo, yo pues hace se, poco me tirolitos. regalaron unos, y dijiste, no mames, esas son que no sé qué tanto. Sí, estaban bien ricos, chingaderas. había amarillos, verdes. ¿Y sabes qué me gustaba hacer con esos? Mm. Me gustaba... Irme a la tienda, comprarme uno de esos y chingármelos mientras veía la serie de Hombres de Negro. La que era animada. Uh -huh. Esa era como mi pinche gusto en ese momento. ¿Alguien recuerda los quechitos de Barcel? Esos sí eran chetos. Sí. Los raspatitos. Ay, caray, nunca lo había visto, así, Pero sí me gustan. Los plátanos con mayonesa. ¿Plátanos con mayonesa? Sí. Pues no, no, no, no, no tengo... Not found, el, el sabor acá no no, no tiene sí, como registro. Yo. Las chaparritas y el crush eran la ley, ni Pepsi ni Coca. De yeah. niña comía tortillas de mano blandita, con mayonesa, azúcar y queso. ¿What? Con mayonesa y tajín, amigos. Esa es el, la combinación ideal. No, no, no, no. Sí, es en serio? <risa> Sí, tal vez. Bueno, gentecita, se supone que iba a ser de una hora y ya tenemos una hora. 42 minutos de pajareando. areando y pues es hora de que los peques nos vayamos a la cama. Eh, no he revisado si es que nos han aventado este ¿Más No, mensaje, no, mensajes okay. en lo, los eh, ahí los licenciados. No. Sino para andar checando los sino para ver si vamos todavía a ver con la señorita Romero, a ver si se puede hacer algo todavía. No, sí, sí, sí. Entonces, sí. eh Chicos, muchas gracias por estar en este ratito que nada más nos pusimos a decir pura pendejada y media, pero con puro afán de echar detallitos con ustedes, de echar cotorreo con ustedes un ratito. Gracias por haber estado, insisto, en este ratito aquí empajareando. No tiene redes sociales, no tiene nada de todo eso, pero va a ser su vida a YouTube. Porque en el otro tuvimos ahí unos, unos detallitos que nos dijeron él. No se puede, pero ahorita ya tratamos de corregir directamente todo eso. Esto solamente va a ser subido a YouTube. Ahí sí pueden encontrarnos como Danjael Art. O poniéndole Tía Clau, también lo más seguro es que sí les aparezca. Porque sí, tengo todos esos tags. Entonces, de todas maneras, eh, la Tía Clau va a subir la foto del percherón. Para que se les antoje, para que se les haga agua a la boca. O alguna otra parte. Lo va a subir en tu Twitter, que es... Uh, Stars Cherry. Y mi Instagram, que es... Clau -Cherry Stars y los míos pues ya los conocen es como Danjael Art o Luis Daniel Cabrera como quieran buscarlo ahí andamos echando desmadrito para todos ustedes gentecita pueden regresar a hacer la paja nosotros ya nos terminamos este episodio y vamos a ver si es que los demás eh, episodios de los lunes vamos a ir haciendo nuevas dinámicas metiendo nuevas cositas porque estas eh, transmisiones son totalmente abiertas ahorita quisimos hablar de comida pero pues vamos a hablar de otros temas después así es que Chicos, de verdad, gracias. Les mandamos un abrazote. ¿Algún mensajito antes de irte, tía Clau? Este, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el día miércoles. Y descansen. Besos en los estatemas. Y chispita existe, es amor. Chispita Ay, bueno. existe. Ah. Chispita es amor. Ay, se me dolió. Chispita existe. Chispita, es amor. Chispita vive en sus corazones, tupi bebés. Descansen, pasen muy, muy, muy bonita noche. Dense eh, la oportunidad de probar nuevas cosas, pero. Eh, Saquen los quises. <risa> pero que sea con el consentimiento de un médico. De preferencia, ya no estamos tan tan, tan verdecitos para cocinarnos a primer árbol. Es que gracias chicos. Nos vemos. Despuesito, un saludote a todas y cada una de las personitas que se quedó hasta el final Nos andamos viendo, Itzy, un abrazote también Itzy, I love ya Sal de la Horny Jail Para que continúe haciendo sus dibujitos Porque a mí me dijeron, me, me aventaron chins así de métete a la Horny Jail Mira, y, verdad, y, sí. y, y eso porque dibujé a la, a la Osito Bimba ni, ni madres, no guameter Entonces, que te cita no, no eh, mientras y siempre y cuando sea legal también gente no mamen este nos andamos viendo chicos cuídense un abrazote y nos vemos tulpi babies aburridos no estarán tulpi babies Historia escucharán tulpi tulpi tulpi tulpi tulpi babies <risa> chicle, nos vemos, cuídense, bye